Pues oh, muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Eh, Pico 4, es mejor que, que cuerdos. Es así, así ya son está. las cosas. Así no, no nos vamos, ir. nos podemos ir, que los habéis comprado enhorabuena, que no los habéis comprado, pues ya saldrá otro mejor. Así es, Pico 4, para mí, tal y como estamos haciendo las pruebas, hasta ahora, esto es una preview, no quiere decir que dentro de un tiempo encontremos algo que diga, a ¡Ah, la mierda el visor! Pero no, el caso es que es así. A partir de ahora, todo lo que contemos será para intentar demostrar con algunos datos que tenemos, no todos, porque no ha dado tiempo, porque con esto en la mano creemos que es mejor visor. Luego veremos. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues sí, ha llegado el día este, que ya sabéis que pues, hemos acostado, pero aquí, lo tenemos de esta semana. Sí. Y en el, bueno, es Oscar quien lo está probando, yo ya llegaré al momento cuando pueda. De momento no he podido, así que es Oscar el que nos va a contar hoy, pero bien, con ganas de, si de hecho estábamos hablando antes de que empezara el programa, de, de muchas cosas de... Sí, de, porque, sí. Eh, sí, porque hay mucho que a ver, hay mucho que hablar. Espérate, voy a, voy a dejar ya colocado esto para poder escucharos, no escucharos, no solo escucharos, sino poder decir, ¿qué ha pasado? Espérate, que se ha aquí esto. Ok, análisis técnico, nos vamos, de excursión. Bien, aquí estamos. Pues ahora vamos a empezar a, vamos a, empezar a hablar <risa> en serio de, de todas estas cosas. A ver si con los datos que os ponemos, con los datos que estamos midiendo dentro de nuestras posibilidades porque ya me gustaría a mí he descubierto un equipo hay unos tíos en Finlandia que tienen un equipo que vale 35.000 dólares la versión más barata que sirve para medir eh, unas cosas de las lentes eh, pero parece que con los patrios, con los patreons que tenemos no nos llega, ¿no? Me parece. no, creo que no no sé cuántos años tardaríamos <risa> vale, pues sí bueno, en cualquier caso, tenemos muchas cosas que contaros. Habrá cosas en la review, porque la review saldrá el día 18, vale eh, porque Pico uh -huh. está todavía arreglando algunas cosillas y nos han dicho internamente, oye, eh, por favor, hasta el día 18, que es cuando de verdad salen las cosas, no vamos a tenerlo todo, todo, todo preparado. Esto quita, o sea, no quita para que lo que tengamos de hardware aquí sea lo que sea, pero seguramente pulan algunas cosas de, de software que, pues, eh, como sí, todas, sí, de hardware ya está claro que ya no, ver, hardware ya es final <risa> bueno eh, es verdad que ha habido expectación si habéis venido a este canal y no sois eh, asiduos no sois robianos, o sois robianos pero no nos no veis por alguna razón <risa> Que sepáis que no, vamos a hacer, que no vamos a hacer el enésimo y 25.000 unboxing de nada. O sea, aquí vamos a piñón, que es lo que tenemos que hacer. Habéis visto ya 100 millones de opiniones de 100 millones de personas de lo tiene todo Cristo ya el visor desde hace semana y media. Así que seguramente ya quien más y quien menos haya encontrado su sesgo y haya dicho, este tío dice lo que yo quiero para comprármelo, pues ya está, bienvenidos. Y ahora ya nosotros vamos con lo nuestro, con lo nuestro. Vamos a ponernos eh, en faena. Yo creo que una de las razones que casi todo el mundo estaba esperando un visor o la llegada del nuevo visor siempre suele ser porque, ¡oh, Dios mío! Tiene más resolución, tiene más resolución. ¿Más resolución qué significa? Que más resolución en la mismo tamaño de pantalla, vale caben más cosas. Esto no es que sea la pantalla más grande de Barrio, sino que tiene más píxeles. Tú coges eso, lo metes en el mismo cuadradito que Oculus Quest 2 y hay más densidad de píxeles. Densidad de píxeles. Eso es lo que voz el otro día se quejaba en Twitter. Y Decía, no tenéis ni puñetera idea los que hacéis reviews, queréis hablar viendo las cosas. Y entonces es verdad, no se puede hablar de PPIs, nadie habla de PPIs. 2160 por 2160 de Pico 4 queda un pelín por debajo de la PSV, o sea, queda un poquito más que la PSVR 2 y un poquito más que Oculus Quest 2, con lo cual ya de por sí, ya de por sí, pues es mejor. Vamos, hoy, hoy a lo mejor va de decir obviedades. Vale, sí, como, como HPR HPRG 2 es la resolución por ojo, sí. de pico 4, quiero decir. Claro, esto no quiere decir que la resolución del centro sea lo mismo que la resolución de la periferia, porque ya sabéis vosotros que si miráis al frente hay más densidad de píxel, si miráis a la derecha los píxeles se abren porque están en ángulo, geometría, hablaremos el domingo que viene de eso, el otro día con Julio hablamos algo de pico eh, y os mostramos alguna cosa, pero bueno, no está mal demostrarlo matemáticamente que veáis que las cosas no son a lo largo de la pantalla como deberían ser. Por eso es muy difícil expresar. Por eso es imposible que los vídeos del pass-through, eso que os gusta ver algunos... Through, y que through the lens. Through the lens. A mí el through the lens es como si me lo pones through de ojete. O sea, es va a estar lo mismo. Porque no tengo la mitad de la información que necesitaría. O sea, es mentira. La mayoría... No no, no giras la cámara. Por eso vale 35.000 euros la máquina que tienen estos allí en Finlandia. Y por eso, valen 1.000 euros o 500 euros o 300 um, las cámaras congeladas. <risa> eh, lo, lo, lo verde es Pimax, dicen. <risa> lo verde es Pimax. Pimax 24K, que tenemos un soplo que vamos a sacar 24K, por y tiene tres pantallas, no dos, tres. El, está claro que el visor que venía iba a revolucionar, está claro que las pancakes iban a hacerlo todo más pequeño. Llevamos hablando, suspirando por perder Fresnel desde hace años, todos nos llevamos las manos a la cabeza, diciendo cómo no pueden hacer los polímeros, ya no son cristales los polímeros, cómo no pueden hacer polímeros. Una lente que sea más pequeñita para hacer el visor más pequeñita, más potencia de lente, ¿vale? Recordar, más potencia de lente, puedes poner el ojo más cerca. Pues o sea, este es el Sí, eh, en esta imagen, mientras así, parece que sea la mitad pero claro, es que el facial es enorme claro, yo he no retirado los faciales de todo porque es cuando salta a la vista las cosas luego los faciales como son esponjas bobo esponja lo tienes aquí, o sea que es, que es enorme <risa> entonces, eh, bueno eh, el visor el visor ya funcionando eh, esto luego hablamos un ratito de display por si, sí, display per no que sí espérate que tiene no sé qué que a lo mejor se ve como un, una mierda, que no, que se ve bien por el streaming que uno dice qué tal bueno, también como estamos aquí de, de, de hacer cosas rápidas, para que los que vengáis os podéis ir rápido si no os gusta esto, eh, yo nunca jamás, jamás de los jamases, utilizaría en un simulador un visor por wifi. Alguno de vosotros lo hará. Eh, será por un problema que habéis decidido, pero o una característica que habéis decidido, pero no podéis hacer eh, simulación seria con un que no tenga cable. Tiene que ir por DisplayPort. Es mi opinión particular... De que me tiro hora y media todos los días intentando ser mejor de lo peor que soy. Pero eh, eso va por ahí. Luego hablamos del display por El peso, como estábamos hablando, ¿no? Por, por hacer un pequeño guión, hacer un pequeño viaje por, por esto, como si fuera una review así comprimida. Empezaríamos por el peso. Empezaríamos, primero empezaríamos enseñando el visor. Que esto de verdad... Sí. No en Leo 3 link porque se le ha ido la... No, es, que, es que el facial es la mitad. O sea, es, es como... Mide lo mismo que, que lo que es el frontal, ¿no? Sí. Pero la, el conjunto de, de esponja y tal. Que voy a quitar esto. Vale, que no la han tres. Esto lo dejamos el otro día. Mirad, el visor. El visor, esto seguramente lo habéis enseñado. 70 millones también de youtubers. O sea, que lo tenéis más visto que el TVO. Eh, el visor es... Pequeñito. Es verdad que yo lo tengo ya como... Muy... Ah lo tengo como un monstruo el, el este, pero si le quitáis los faciales, y espérate, ahí está, si le quitáis los faciales a las... Tengo una cosa de esta que tiene batería. Sí. Queda, queda bastante evidente. Eh, sí, que, que no, no, no va con las cintas blandas, pero sí. No bajo con las cintas blandas, pero sí. Vale. El peso del visor... Medido, o sea, pesado Con la báscula que utilizamos todos en casa Porque tampoco hay que ponerse aquí extremistas De esto tiene que ser atómico tal. Pues, pues, ni... pues lo han clavado, no han mentido no. El, el valor que dieron ellos 586 gramos Efectivamente 586 gramos Y ahora viene la madre de las comparaciones 503, pues 2 Pero claro trampa porque tenemos las cinchas esas de, de plástico las Quest 580 las Pico 400, o sea las Go 474, las Focus 699, esto ya en su momento flipábamos las Pico Neo 2 693 y las Pico Neo 3 680 o sea que son las gafas de Pico más livianas que han hecho hasta ahora y son un poquito más, un poquito 30 gramos más ¿no? o 50 gramos más a ver cuánto es? cuánto era, no me acuerdo ¿Qué dice? Que quest, sí. 80, 80 gramos más que Quest con batería, incluida la batería. Vale. Estamos hablando ya de unas cosas. Eh, bueno, que. No, que cuento también lleva la batería, pero eso, que, que estas cosas ya sabéis. Sí, digo, que no no, no la batería aquí detrás. La, la cantidad, sino el reparto del peso, que es lo importante. Sí. sí. Bueno, pues. El peso está bastante comedido. Puesto en cabeza. Está muy bien. Ya os decimos y os avisamos que dentro de dos semanas seguramente tengamos un contenido súper especial porque vamos a hablar muy, muy a fondo de los pesos de los visores, de la colocación del peso delante y detrás. Tenemos a un experto en una historia que además, cuando os digamos quién es, pues va a molar, va a molar, porque es un tío importante. donde uh -huh. los haya, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo eso. Resulta muy importante. Habéis estado discutiendo, van por 500 mensajes eh, los comentarios que habéis hecho en el... En el en el foro de regalo virtual, ya os vale, ya os vale, porque entráis al trapo a la que ya, pero bien, quiere decir que había expectación, y habéis estado hablando mucho de los pesos, habéis estado mucho de dónde eh, quedaba el visor, ¿no? En, en vuestra cabeza, peso delante, peso detrás, vamos a quemar directamente las oficinas de pico, por haber puesto, o sea, de, de Oculus de Meta, por haber puesto la batería delante de las Quest 3, ¿no? La, la, la, la sujeción que lleva... Está rígida no se puede cambiar eso Vamos. te iba a decir porque es lo que dijeron oficialmente dijeron que no y me imagino que a ver si consigo quitar esto poco... esto aquí Hombre, que puedo... <risa> seguro que alguien es un máquina y consigue quitarla pero no no no, no oficialmente esto. yo no te digo puede. que si quitas esto no lo pones lo rompes lo rompes no lo pones otra vez no sé si lo veis la verdad es que esta cámara no es muy buena pero si ponemos la buena que es esta no, ponte tú y ya está exacto ¿Eh? esto no lo quitas sí. ni con una abrelatas Allá tú. Hay un vídeo de un chino desmontando esto y te juro que no lo vuelve a montar. No, o sea, eso va al punto limpio o a la basura o al museo de las piezas perdidas. O... Pero vamos, estáis viendo esto de aquí, ya que estamos hablando de, de historias. Es, es, es botón, este es el botón, ¿no? sí, De subir el volumen y bajar el volumen. Mal puesto. Muy mal puesto. Yo no sé en qué cabeza cabe poner eso ahí. ¿Cómo te pones un visón en la cabeza? Para, porque te, Claro, para ajustarlo, ¿no? Te lo coges de aquí. Te lo coges y te lo pones. Cada vez que me lo pongo, cada vez que me lo toco, cada vez que muevo, <risa> el visor se me sube o me baja de volumen. ¿De verdad que no hay nadie que haya hecho un estudio sobre usabilidad? ¿De verdad que todo el mundo no, o sea, no sabe que, ver, de dónde agarras que el visor? Fallos que no se dan cuenta <risa> por lo que sea. bueno Bueno, pues en cualquier caso. Que... Que no, que no se quita. Eso cierra la puerta a... Vamos a poner aquí el overlay. Y ponemos aquí esto. Eso cierra la puerta a un montón de posibles equipos de terceros que vayan a salir. El único equipo de tercero que puede salir tiene que ser compatible, compatible con, pues eso, como, como vienen los esto que todavía no hemos hecho no hemos hecho review de ello pero que son los de, de esta gente los chorus de logitech los chorus de logitech que tienen y se meten como una funda o sea aquí la única manera es encontrar algo que haga como una funda seguimos hablando del visor por fuera eh... parte es que no, no tiene jack es lo que hablaba llevas el USB-C es verdad eso que es. puedes comprar un adaptador para que tenga salida jack pero aunque sea barato pero hay que comprarlo eso es el visor Pico 4 tiene un grosor de 49,1, de lente a, a cacharro fuera, carcasa por fuera, 49,1, se nos quedan en 64.7 la mayoría de los visores. Este en particular era Pico 3 porque queríamos hacer la comparativa de dónde viene, pero vamos, es exactamente lo mismo, milímetro más, milímetro menos, que tiene Quest y que tiene... ¿Qué ha dicho el otro? Pico 4, 49. 49,1 contra 64,7. Ah, sí. ¿Vale? Ah, sí. claro, la diferencia. La diferencia. Y pico 3, sobre todo lo he hecho porque tiene la, la batería detrás. Con lo cual es relevante que hay dentro del armatoste de pico. Porque ahora, y esta es otra de las cosas que de pronto pasa con pico, cualquier visor que no sea pico 4, de pronto tienes la sensación de que es obsoleto, de que es un pedazo de caja. De que hay algo que fal de, de que sobra. ¿no? Es zapatófono, ¿no? Como antiguamente es... los móviles. Sí, sí, sí, sí. O sea, va en serio. O sea, después de una semana con él probándolo, el, el solo el tema de cogerlo y ponerlo se, se convierte en algo que te habitúa a un peso, a una forma de agarrarlo, a un, a un peso específico dentro de la casa, O sea, cuando te lo pones, eh, que luego coges cualquier otro visor y dices, ¿dónde voy yo con esto? Eso es lo o sea, bueno. Que se nota un salto, una nueva generación de, de visores. Con... Claro, sí, sí, sí, sí. Eso es. Eso es. De aquí eh, estamos viendo cómo es la parte trasera, que esto me imagino que también. ¡Hey, Lil! Muchas gracias. Bueno, ha salido ahí algo, no ha salido aquí. Ah, no, es que vosotros no lo habéis visto, lo he visto yo. qué? ¿por qué? Porque, soy... <risa> Porque he puesto una cosa, da lo mismo. Ya veremos qué hacemos. Otro día lo hacemos. Pero muchas gracias, como, Lil. Como, como decía, como decía HTC hoy, go small o, o go home. <risa> Go Small o Go Home. Bueno, HTC hace mucho tiempo que se fue a home, ¿no? Vive en, vive en otro mundo. Bueno, eh, ya sabéis que hemos puesto la noticia hoy en Radio Virtual que HTC o sea, va a anunciar un nuevo visor, Coming Soon, pero bueno. Mira, es que si no, no vamos a ir a las 4 horas de programa. Sí, sí, no, lo yo, sé. Lo yo sé. tengo intención de que esto termine más o menos pronto, porque si no, no nadie va a leer luego la review, pues si lo vamos a decir aquí todo. Vamos a intentar hacerlo rápido. La rueda, la rueda como las de el strap original de Quest, ¿no? O sea, es completamente aquí no hay una protuberancia, como sí que la hay, por ejemplo, en el que tengo yo en este caso, que es el el KK este que se llama no porque kaka. también tiene la, la rueda afuera, creo recordar. Claro la rueda afuera. Eso no mola mucho. Sé que también ha habido mucha gente que estábais diciendo eh, si pongo la batería detrás no voy a poder ver una película cuando me tumbe la cama. Tenéis toda la razón del mundo. A mí esta, esta silla tiene el alto y me molesta mucho cuando está la batería detrás. Tiene que haber gente para todo. A otros no les molestará. Eh, pero gracias a Dios o gracias a... ¿Ves? Unas cosas las hacen mal como el volumen, otras cosas las hacen bien. Que no haya protuberancia, que no sobresalga la rueda porque... Lo hace muchísimo más cómodo. En el otro lado estás todo el rato ahí y me pongo atacado. Y me pone atacado. Aunque no, no quiero, como dices tú, que nos tiremos 10 horas, pero solo el matiz ahí de, de que veo bien que Pico se centre en el caso habitual, que es el jugar y el usarlo de otra manera, que, que entrar este de cinta planta. Pero bueno, esto daría para un programa entero. Efectivamente, efectivamente. Más cosas. El facial. ¿Cómo es el facial? El facial es un tocho de facial, Ese es muy muy parecido a los faciales que podemos encontrarnos en otro visor ¿Vale? Vamos a poner la cámara a ponerte tú en grande Oscar, ya que sí. estás enseñando vale. Es muy parecido o sea, por no decir que, que son muy parecidos A ver, escatimar en esto es hacerle polvo al usuario O sea, el usuario tiene que estar cómodo Que el visor sea más pequeño, con menos peso, bien, pero aquí no, la esponja tiene que ser de calidad problema que tiene la esponja ¿Sí? Y que no dé problemas, como le pasó a a, a Meta. Sí, y que no de problemas, que no, se te, que no te salga urticaria, que no se te caiga la nariz, o que te salga pelo de donde no debe. Que eso lo vamos a contar por aquí. Eh, problemas, dos problemas. Para mí, el facial presenta dos problemas que pueden ser salvables con... ¿Se eh, te ha quedado enganchado un, un este que pone Neotred Link? Pico? Ah, sí. Me cago en sus muertos. Ya está. <risa> bueno, es la cuatro. Eh, hemos venido. Que es la 4 de verdad. Que es la 4 eh, el cacharro este el facial, tiene para mí dos problemas principales, uno si veis esto es muy de pico y muy de Pimax ¿eh? si veis unas no, no se le llega a ver bien ¿no? pero tiene una unas hendidura hendiduras, pues, ¿eh? eso es, sí. tiene unas hendiduras supuestamente es para facilitaros a todos aquellos que llevéis gafas esto se ve muy bien en otro que tengo por aquí, que está aquí. esto es de Pimax ¿veis la hendidura? Sí, se sí, ve sí. la hendidura aquí y sí. hendidura aquí ¿Vale? esa hendidura lo que permite es meteros las gafas la montura de las gafas sin que os dañe nada, ni que apresione ni que sintáis agobios y tal, y esto lo tiene eso, para vosotros que tenéis gafas estupendo, para los que no no hay nada que llene ese hueco yo no soy gordito aquí, a mí no me salen aquí chicha ni nada Entonces, no, no, pero, mi, mi... pero por detrás te toca, me imagino, por el tema de la luz Para que no filtre No, filtra Entra Antes, luz. Eh... Entra un poquito de luz Aunque aquí esté cierra, cerrado Vale Algo de luz entra Igual que por aquí Entra bastante luz Para eso viene una pieza Que se la podéis meter Que es un añadido que la trae sin, sin colocar. Que la trae sí. sin colocar, que lo puedes poner. Y entonces te va a hacer el apaño. Sí, lo nos... del este de la nariz. sí Eso es, la tirita <risa> esta la tirita esta que hace que, que, no, que no se vea. Eh, más cositas, más cosas, porque vamos a vamos con, tomando velocidad. Este es el problema que para mí, el mayor problema que tiene el facial. Primero, el facial es un poco más duro de lo que a mí me gustaría. Y eso nos ha pasado con todas las picos del mundo. O sea, las cuatro picos que nos han mandado de. ¿Cuál es mejor que, uno, dos, tres y cuatro. que.? El de las pros, seguro que. Es. Eh, no, lo digo porque el otro era el para empresa, este que tiene. Sí, sí, sí, sí. Pero luego sí. El, el, el Neolink que le tengo aquí era más blandito, pero este para mí es una piedra. No me gusta mucho porque al ser. Un cuál es más piedra, duro. Quizá. Este, este. El de cuatro. Pico cuatro, para mí es más duro que otros. No me queda tan bien en la cara. Me hace algunos extraños. O sea, yo ahora mismo puedo... parece de buzo. Puedo meter el dedito por aquí por la, por la abertura, por la cosa esta que tiene. Y además, y esto es lo peor, la foto que os he puesto son las lentes. Lo que han hecho es que la lente, para separarla de la pantalla y que no parezca también otro zapatófono, Solo han sacado las lentes, como hacen algunos visores. La lente, si veis, no está a ras del plástico, no está a ras, no está en la sí. misma, como lo dijimos el otro día, no es coplanar con el visor, sino que sale para afuera, como si fueran las tuberías de Mario Bros. Pues ahí tienes dos tuberías. Problema para mí, y problema que él dice además en las instrucciones, cuidado, porque si te aprietas mucho el facial a la cara, y por tu forma del de facial puede llegar a chocar no el pómulo, puede llegar a chocar o el pómulo o la parte de esto ¿cómo se llama? O civipital o algo así? No, no sé cómo se llama. ¿Y la, la nariz? ¿Y no, la nariz oh. no. A mí la nariz no. Pero esta parte de aquí me choca con el plástico de la lente. ¡Ojo! Que esta es la primera vez que me pasa. Entonces, no... A ver, Terminas acostumbrándote. Hay algo raro. Notas algo raro en la cara. Para eso viene un añadido, que no sé dónde lo tengo, pero lo metí en la caja. Bueno, hay un añadido, lo, veis, lo veréis en fotos Le, de radio. El espaciador, dice. El espaciador para ese tipo de problemas que puedas tener en los pómulos o en la parte de aquí. Es, era, esperable, ¿Era esperable? Era esperable, porque estamos haciendo ya las cosas más pequeñas, estamos llevando los ojos tan cerca, tan cerca de las lentes, que todos es, no estamos hechos por el mismo patrón, con lo cual hay diferencias dentro de cada mm. especie o de cada fisionomía, o como queráis, y esto es lo que hay, esto es lo que hay, si os toca a vosotros, y yo que tengo esto, el hueso, es que yo creo que es el hueso occipital ¿sí? esto lo tengo un poco más salido, pues no, Ramón, que lo tiene más plano que, que, la, que, que la pared, ¿no? Tú haces así, y no, y no yo tengo aquí, hace up. bueno, somos diferentes, y como somos diferentes, es, cada uno claro. le tocará, ¿vale? Y como ah, dicen sí por está. el chat, que, que esto sí lo puedes cambiar el facial, entonces... Sí, sí, sí, pero, claro, claro, claro. Seguro que las marcas estarán ya ahí preparadas. Eso es, eso es. Eh, bueno, no sé si os habéis gente que está llegando. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Gente que está llegando. Eh, el titular es Pico 4 es mejor que Quest 2. Y estamos intentando decir el por qué creemos que es eso, ¿vale? Según lo que estamos, según lo que estamos hablando. Hemos hablado por fuera del visor. Eh, no tiene más que lo que, que lo que estáis viendo. Vamos a poner aquí en... Material de calidad, me imagino, como todo. Sí, sí. los productos no Material saber... de calidad, da una sensación muy, muy, muy profesional. Muy buena. Los agujeros decir. serán los micrófonos, ¿no? Lo que los, te los agujeros son los de... micrófonos, el resto son las cámaras. Luego tiene la camarita aquí, hablaremos del pass -through en un ratito. Y el frontal este que, que quitaste una pegatina el otro día este, para, este. para abrirlo. Este era, era esos es decorativo, simplemente bueno tiene la cámara de detrás claro, o se llena de, de polvo, de manazas de nunca hagáis esto, le pasa lo mismo a Barrio nunca hagáis esto, no pasa nada no pasa nada por haber puesto ahí otra cosa esto es un imán para los dedazos porque se te queda, porque estás todo el día con el puesto bueno, en cualquier caso el visor es eh, más comedido que el resto no voy a decir que es pequeño, pero más comedido si queréis entramos un momento, ya que estamos aquí, a valorar el sonido, aunque luego haremos pruebas y demás que os tenemos que poner en la review, pero el sonido tiene una abertura aquí para los graves y luego tiene ¿Sí? otras aberturas aquí que serían para más agudillos. ¿no? ¿Las tres que se ven o, o las sea, se cuatro. ve una debajo y. En realidad tiene cuatro. Exacto, exacto. Tiene una aquí, dos aquí y la que está aquí. ¿Vale? Sí. Bien. Muy parecido al peor sonido que hayáis imaginado de cualquier otro visor que tiene el mismo. O sea, las aberturas. El... No vale para nada. Podrá tener un poquito más de graves, un poquito más de tal, pero la presencia es una caca. Y yo qué sé, pero claro, yo aquí tengo mi sesgo. Yo soy técnico de sonido, estoy todo el día con cosas y entonces a mí me toca la narices cuando no suena como que me gustaría que sonara. Entonces, bueno. Pues, eh, suena, en mi claro. caso si, si suena mejor que Rifes y Cuento ya, ya. <risa> es que suenan todos muy parecidas da igual da igual que los agujeros los haga redonditos da igual que los agujeros los haga longitudinales da igual que le metas 3 o 4 o 12 agujeros al final la caja de resonancia que tiene esto pues es la que es, el amplificador es lo que es y el tweet y el eh, la membrana es la que es y entonces de ahí ya no uh -huh. sale más Vale, de ahí ya no sale más, entonces no es unos auriculares propiamente dichos, con lo cual la gama de frecuencias que sale de ahí, pues a mí me suena todo muy encorsetado, muy a lata, muy, muy un poco vale, pero hace su función hace yo tengo como siempre que juego y tal, pues me pongo unos con jack por cierto, no tiene jack el visor así que vais a tener que compraros un, un dongle aquí me encanta lo de los dongles, se ha puesto de moda un dongle eso esas... si le quieres poner otros auriculares, claro Si no, Ya, pues sí A ver, ¿qué, qué, qué estáis diciendo? Vamos a poner eh, Hola, hola, hola, buenas tardes, buenas tardes Y el efecto buzo Que me he perdido, dice electronic. Eh, ¿Qué te has perdido? Pues eh, Póntelo desde el principio, que mola Luego dice, solo me interesa, se ve mejor que G2 Muy bien, pues ahora te lo vamos a decir Porque hemos hablado del visor Por fuera, ahora vamos a empezar A hablar del visor por dentro, ¿no? ¿O tienes alguna pregunta, Ramón? no contestar de momento no vale venga pues vamos a ponernos en Overline que esto va a molar bueno si quieres te pregunto la que yo ya sabes que te pregunto no, qué es? tal la ergonomía antes de meternos en, ah. en sabes porque uno de los saltos en teoría no porque pues la, la, permite la, la ergonomía reducir. la ergonomía me parece parecida no voy a mentir a mí la ergonomía me parece parecida porque es verdad que es un peso importante no deja de ser medio kilo aquí en la careta, o sea, casi. Bueno, la, el, el frontal son 200... ¿Cuánto era? Bueno, 295 gramos, que son casi 300 gramos el frontal. Sí. Sí. Yo no sé diferenciar, a lo mejor no sé, en una tanda de 6 horas, en una tanda de 5 horas, puedes decirlo, en una tanda de, de media hora, de un rato no te sé decir cuánto mi cuello para, para eso es lo que te iba a decir que dentro de dos semanas vamos a hacer unas pruebas Feten y vamos a traer un tío que sabe muchísimo muchísimo de esto, que nos va a callar a todos los que somos un poco acuñados porque yo de esto no, no, no entiendo mucho entonces es solo apreciación vamos a hablar con profesional entonces él ya nos dirá, pero la ergonomía mucho más cosas, agua? ¿sí? Así, o sea, lo obvio es que sea más cómodo que web 2 porque el 2 es más ladrillo todavía sí, sí. Lo que bueno. pasa es que eso que sigue, sigue reposando en las mejillas, o sea uh -huh. no es las... como Quest Pro, por ejemplo, que, que cuelga, para que te me entiendas. O Playstation VR, que también cuelga. Bueno, yo no he tenido, no he tenido, no he tenido esa, esa sensación de wow, de decir a la que poco pesa". no. Me siguen pesando. O sea, sigue siendo un cacharro ahí ¿eh? que ¿Qué estás poniendo? Las lentes, las lentes, lentes Pancake Bueno, ahora joder, llevamos años diciendo ¿Por qué Pancake, Pancake? Y de repente llegan ¿Y ahora qué? Y ahora es cuando deberíamos Terminar el programa, es decir, nos vemos En el siguiente, el clipbait Las lentes, 47,3 Por 50,8 Siendo Quest 44,7, 47,3 Son unas pedazo de lentes Son bastante más grandes Que las lentes de Quest y eso no quiere decir uh -huh. nada. Eso no quiere decir nada, porque claro, viendo estas lentes debe decir, ¡buah! Eso tiene que, pues como PIMAX. 400 de FOB. Dado vueltas a la cabeza, no. No quiere decir nada porque la, toda la refractancia, todo lo que le pasa a la luz cuando entra por el cristal no tiene nada que ver. Entonces las lentes serán más grandes para conseguir un FOB un pelín más grande. ¿Cuánto de FOB es el pelín más grande? Pues mirar nosotros venimos del FOB que tiene Quest 2 de 104.98, ¿vale? Que no es cuadradote, pero este es más cuadradote y este sí se va a 104 por 104. ¿De dónde salen estos datos? Estos dos datos los da OpenVR, OpenXR, el driver. El driver le dice a los programas, en este caso a Nistin VR, le dice, oficialmente tengo 104, por favor renderiza a 104, que no se te vaya la olla ni renderices más, porque tengo 104. Entonces, bueno, Horizontal y vertical, pico 4, ¿y cuánto has dicho de, de Quest 2? 104,98. Vale, de, de, de, de vertical tiene menos. De vertical tiene menos Quest, pero pico te da más en vertical. ¿Qué es lo que consigue ese, esos 4 de vertical? Consigue además una cosa curiosa, ¿no? Que cuando te pones el visor, esto está hecho... Ha habido, ha habido incluso gente alemana y el mix eh, el otro día no eh, salió con, con nuestra aplicación. Bien, nos hemos convertido en un estándar. Bien, porque quiere decir que todo el mundo estamos hablando el mismo idioma. Siempre habrá alguien que diga, la aplicación es una mierda, porque no está... Bueno, pues eh, hace una mejor si, si sabes si puedes. Esto es lo que tenemos con los conocimientos que tenemos, por cierto, validada validada entre Risa, que es Richard, un compañero del foro de Pimax, que es el que ha hecho la aplicación HMDQ y hemos hablado mucho. La que ha sacado datos, ¿no? eso es. Hemos no. hablado en privado muchísimo desde hace años, nos conocemos ya y hemos hablado y hemos validado la suya, la mía. Hemos y cada vez que hacemos algo o tocamos algo, siempre nos ponemos en contacto para ver si la alguien si la hemos cagado y, y tenemos la otra validando a la otra. Malo será que nos equivoquemos él y yo haciendo los mismos cálculos con fórmulas distintas en sitios distintos. Así que yo quiero pensar que lo estamos haciendo bien. 98-102 es lo que mis ojos, con el facial que tengo, soy capaz de ver. 98 en vertical. ¿Cómo veía yo esto en... En Quest 86 y 96. Era lo que Quest 2 me daba a mí. ¿Vale? Sobre todo porque aquí hay una diferencia. Oh, tú, tú lo notas un puñal porque tú eres IPD3 en Quest 2, ¿no? Claro, yo soy O sea, IPD3. la imagen de la izquierda normalmente. Eso es, pero aquí ya ha cambiado. Aquí ya se pueden mover las pantallas. El, claro. IPD, el IPD te va a mover las pantallas, con lo cual aquí ya da igual. Por no tener más IPD o menos IPD, vas a ver más o menos. Vas a ver todo el mundo lo mismo. En principio. En principio, a no ser que tengas que sea muy, muy asimétrico ¿no? y tengas un ojo sí, sí. A, ver, a la virulé. Pero lo que a nosotros nos da medido es 104x104, por 104, que en mi caso se quedan 98102. ¿Cómo influye esto en la visión real? En la visión real. El estudio que hemos hecho de la lente, ya sabéis, con las aplicaciones validándolo, probándolo varias veces, sacando conclusiones, la norma, ¿no? Lo que hablamos el otro día de Gauss, la, lo he hecho 50 veces el este y he elegido eh, siempre lo mismo vale ¿Dónde estaba la media de todo la lente lo azul esto es lo que renderiza a Pico es lo que le el manda el, el externo el externo no pero ni siquiera el, la caja azul la caja azul vale, Los, vale. las dos cajas el azules cuadro, sí. el recuadro es lo que Pico le manda a SteamVR y le dice yo soy capaz de mostrar esto luego lo que el usuario vea por la copa por la lente y eso no me importa yo sé lo que puedo hacer que es la caja azul lo que está a la izquierda, con esas rayitas y esas letras, que no sé si veréis algo. Si lo estáis viendo en el móvil no vais a ver un carajo. Si lo veis en una televisión veréis algo más. Lo azul de fuera es el FOB total que soy capaz de ver con el facial puesto. Yo, en mi caso, con mi ojo. Vale, Si miro al centro, esa es la visión periférica, el máximo FOB que vas a poder ver. Cuando tu ojo busca el límite de la pantalla cambia el fustrum, cambia los ángulos con lo que lo estáis viendo, con lo cual al mover el ojo, también cambia ese triangulillo final esa geometría con la que vais a ver, y es lo rojo si cogéis cada píxel rojo que miréis, no es que solo veáis lo rojo no solo con veréis. el cuello fijo siempre con el cuello pues... fijo lo rojo lo vais a ver cuando lo buscáis con el ojo y el resto, lo azul se mueve un poco, siguiendo, pero Vais a poder verlo. ¿vale? No es que solo sea lo rojo lo que veis. Eso no tiene nada que ver ni con el iBox ni con el Sweet Spot o como queréis queréis llamarlo. ¿vale? Importante, la lente, que yo tenía mucho miedo, porque Pancake, ya sabéis lo que era la birrificigencia, es imposible decirlo, birrificigencia. Viri, sí, la imagen como un como fantasma ¿no? o doble. Pues sabes, sí. Las imágenes doble. No lo tiene, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo tenía un miedo. Se ve muy bien, se ve muy, muy bien en el centro, mucha claridad. Esto no hay un dios que lo pueda expresar en números, salvo la máquina esa de 40.000 euros. Eh, <risa> yo no, no tenemos ese dinero, con lo cual da igual lo que veáis, pero es verdad que se ve muy claro en el centro. Y con el ojo, cuando miráis a la izquierda y buscáis la parte izquierda, tiene lo que le pasa a la mayoría de las lentes, que no están... Eh, que hay hay fallos comienza. A... Hay fallos porque no, no, no, no han trabajado esa zona porque en algún momento tiene que haber fallos. Y es mejor que aparezca en el exterior izquierdo de cada lente que aparezca en el interior, porque el interior la vas a estar viendo continuamente. Y en el centro, ni que te voy a decir. Entonces, todo el mundo optimiza las lentes en el centro y en el interior. El exterior, la mayoría de los visores suele tener esos fallos. Que vosotros no lo veáis no significa que no existan. Y que yo los vea no significa que todo el mundo tenga que verlo. ¿Vale? Esto es nuestro ojo, con nuestro facial, con la lente donde la estamos viendo, con nuestro IPD, ya sabéis, todas esas cosas. Pero a verlo lo hay. Yo lo veo, con lo cual, y, y otra sí, gente no, que lo claro. prueba, lo ve. Y habrá gente que no lo vea, porque su ojo cae en otro sitio de la lente y se disperse mejor. En este caso, todo lo que está, y aquí está la parte mala... Todo lo que está en violeta tiene bastante más aberración Creo de lo que de rosa, verían. pero sí. Bueno, bueno rosa, rosa, morado, morado, sí. rosa, no sé, no, violeta, la sí. cosa esa. Todo lo que veis ahí dentro de la lente que no llega hasta el final, curiosamente le pasa lo mismo que a Cues, que tiene un ribete donde empieza otra vez a verse bien. Es aberración, no es aberración geométrica y aquí me quito el sombrero con con pico. Ha perdido todas me alegro. las aberraciones geométricas. Me alegro de... Uy, está, está hablando, me está hablando el Google este. Eh, <risa> Las que no. tenía Link, ¿no? Te refieres, Neo3, ¿no? Sí. Ha perdido pico. Por primera vez el visor de pico no tiene aberraciones ninguna. Es sorprendente y es súper agradecido el ponerse el visor, mover el ojo y no ver. Y sobre todo, mueves la cabeza en los test, nuestra aplicación, o te vas a la aplicación gratuita en este VR que tenemos de regalo virtual, tú te pones ahí, haces straff mueves la cabeza así y las líneas rectas siguen siendo rectas aquí, aquí y aquí. Sabéis que, por ejemplo, Barrio, aquí es así, en vez de ser así. O sea que las aberraciones... Sí, como les pasa a Pimas también al final efectivamente, del Efectivamente, efectivamente. Con lo cual yo me quito el sombrero delante de Pico por haber conseguido desterrar las aberraciones geométricas, pero, y claro, siempre hay un pero, la, el astigmatismo o como queréis, o como os diría, la borrosidad de la lente. La tiene en esa zona exterior, además súper pronunciada. Yo soy incapaz de leer las letras. Cuando pongo así es porque soy incapaz. No es porque tenga un poco, no es porque sea... Un... Los rosas. Los vale, no, rosas. Soy incapaz, incapaz de leer esas letras. Es como si hubiera un manto borroso continuamente que lo está modificando. vale Entonces yo soy incapaz, por eso lo he puesto. ¿De dónde venimos con otras lentes? Porque parece, ¡Ah, pues menuda mierda, pues menuda mierda, no. ¿de dónde venimos? En mi caso en mi caso lo rojo es lo borroso que yo veo en rever. os digo, cuando movéis el ojo, cuando movéis el ojo y buscáis esa zona, entonces todo lo que es rojo es bastante, todo lo que es eh, rosita, violeta, como queráis llamarlo es que se percibe un poco de astigmatismo un poco de, de que se ven dobles o que puede haber alguna aberración en la lente, no geométrica ¿eh? estamos hablando de borrosidad por eso siempre decíamos que con HPRG2, si tú mirabas al centro, pues se veía genial. Claro, claro, luego, claro. Pues, claro. claro. Entonces eh, le pasaba lo mismo exactamente igual que a, que a Quest. Solo que Quest tiene algo mejor. O sea, yo. ¿Cómo se decir? nota lo del IP de, de, o sea, de Quest 2 que iba por posiciones aquí? Porque claro. estaba pegado al límite. Yo de, estaba pegado al límite, claro, efectivamente. de la periferia me refiero. Eso es, efectivamente. En la línea amarilla exterior que se ve aquí. Sí, vale, entonces eh, para mí Quest tiene una mejor lente global global quiere decir que no encuentro borrosidad en esas zonas donde sí las voy a encontrar en pico pero la transparencia de pico y sobre todo y aquí viene aquí viene el, las dos madres del cordero que me, que, que, que, que, que me parece a mí primero, eh, al ser más grande el FOP o se percibe con mucha más respiración, o sea, a mí la, mirada, la vista respira más que en Quest, yo en Quest, en IPD3, repito otra vez, yo tengo 68 de IPD, tengo una, una sensación más cerrada, no llego a ojo de buzo, o sea, la, la sensación de estar dentro de un buzo, no, no la tengo, solo la puedo llegar a tener en barrio, pero como se ve tan escandalosamente bien, porque no hay screen door absolutamente de nada y la pantalla está muy bien, me da un poco lo mismo. Pero es verdad que cuando respiras, cuando tu ojo se acostumbra a respirar sin aberraciones que le pasa a pico, es una gozada. Entonces hay un salto de experiencia, en nuestro caso lo hemos detectado, cuando te pones pico o cuando te pones quest luego te pones Quest, se ve muy bien o sea, no va a haber un wow, tú no te vas a poner el visor vas a decir, ya está, voy a tener el orgasmo, vas corriendo por todo el barrio a decirlo, no, no es un saltito más, a mí me gusta pensar, tenía por aquí algo esa fue la, la primera frase que me dijiste Oscar no es sí. un wow, pero ha sí un ajá, ¿no? Sí. o sea, esto es, eh, tenía esto preparado no sé, no, no, lo voy a sacar y, y ya me a decir, mirad, esto, esto es como como si estuviésemos acostumbrados al lot 5 Ahí ¿Vale? a la derecha el lot 5 y las gafas estas son un lot 3. ¿Vale? Es un salto, pero no es el lot 0. Alguno estará flipando, está diciendo qué pelotas tiene, tiene que ver esto con las, con las pico y las quests. No, pero es una manera muy evidente de deciros: cambios sustanciales sería pasar de lot 5 a lot 0. Por cierto, esto, y estoy tirando la caña, esto es que estoy hasta la nariz de, de juegos de quest y juegos de Standalone. ¿Vale? Standalone es lo de la, los 7. ¿Vale? Que vendría a ser esto. Que vendría a ser esto. O sea, entre, entre el PCVR, que es el primero, Android, que es el último, creo que con esto se queda demostrado a qué nos enfrentamos. O sea, el que quiera matar a la PCVR hay que ponerle este. Decirle, a mí es que me da miedo. O sea, el Android me da miedo. El, el Google, bueno. Que os decía que es un pequeño salto. Pequeño salto, para La humanidad es un pequeño salto. Venimos del lot 6, por ahí, ¿no? Y esto es un lot 4. O si queréis, venimos de un lot 5 y esto es un lot 3. O sea, hay como una mejora evidente, pero que no es. ¿Vale? En mi caso. En mi caso. Y ahora viene también el porqué. El porqué de, de todo esto. Yo esto os lo sacaré en la review. No vais a ver un carajo ahora, pero esto es para la explicación que hemos hecho ahora, explicarla luego en texto para que quede claro. Esta es la lente de El estudio sobre la lente de, de Pico. Sí, sí, pero bueno, tú léelo porque yo tampoco. No, a no, no lo voy a Lo voy a decir que, que hay cosas que no os vamos a hacer spoiler. Os pongo ah, vale, esto. ¿no? Vas vale, a ver, okay. Para que luego en la review os la podáis leer. Porque si ya después de ver este vídeo, luego ni Dios se va a leer la review. Y hombre, la review también es. Sí, que seguro que hay o sea, cosas de aquí a, a que, o sea, al día que él salga. Eso es. ¿De dónde venimos? Venimos de Rever G2 con el Glare Fresnel, ¿vale? Pues perdona, Oscar, solo una cosa, porque preguntaban por el chat, ¿y qué pasa con la gente que esté fuera del rango de 62 a 72 milímetros, no? Pues supongo que como pasa con juez 3, que tu periferia por los lados, ¿no? Será más pequeña. Y si te vas, según cómo te pille ¿no? Puede es ser que vea esa borrosidad que comentaban, ¿no? O sea, por, el, por la lente, prefiero, por. No sé no te sé decir no sé qué pasa cuando estás cuando estás fuera del IPD que marca el fabricante pasan muchas cosas pueden pasar muchas cosas y todas Hombre, eso. todas malas seguro o sea nadie va a estar en 60 en 60 y va a decir eh, es lo mejor que no porque no está preparado ni el shader de corregir las aberraciones ni la lente ni... entonces no lo sé si tienes la pues, mala suerte de caer ahí ya nos contarás mira a ver. te preguntan por el eyebox antes de que te vayan de la ¿qué pasa? ¿qué le pasa? el iBox no, no ah. pues eso qué tal <risa> ah, el iBox eh, pues mira el iBox el iBox eh, es amplio pero parecido al de otros visores cuando hablamos de iBox es cuando estás todo el rato tocándote el visor el visor moviéndote vale porque nunca terminas de estar cómodo aquí estás más cómodo que en otros entre otras cosas porque el peso hace que la inercia del visor no se te mueva. He estado jugando al indez, haciendo el cabra, disparando a unos y a otros, y no he tenido esa sensación que sí que he tenido con Quest, de que el visor se me ha movido por un movimiento brusco. Aquí se mueve menos, también se mueve, ¿eh? pero aquí se mueve menos, a no ser que te lo ternilles Hay una turca del 8 al cerebro, o sea, al cráneo, pero sí que se va a mover. Entonces, el iVox va a permitir que no estés todo el rato moviéndotelo, cosa que es evidente que, que es un pelín mejor. ¿Cuánto mejor? No lo sé. Y esto ya es por, por el facial de tu cara. Si tus ojos están un poco más descompensados, o, o más compensados que el mío, o lo que sea, pues vas a, un... a mí me pasa con Rifese, que para mí es más fácil que con Cuentos. Cuento. Pues, por ejemplo, también es verdad que uso más Rifese, pero pues es la costumbre, como dices. Eh, que sí, coño, el Citronis. Si lo hemos explicado 70 veces, lo que es el a box contra el punto dulce. <risa> Yo es que me niego a explicarlo más, porque esto ya lo voy a aparecer aquí como los profesores de los años 50, ahí tirando la tiza a la pizarra. El... Está bien, pero no es el wow. No os esperéis que allá donde te caiga, o sea, esos anuncios no que sale, Buah, me pongo el visor y me pongo a jugar, no, te pones el visor y te tiras tu ratito, haciendo así, moviendo un poquito aquí lo veo bien, vale, aquí me choca el pómulo con lo que os he dicho antes del plástico y tal, pues ya aprietas eso lo vamos a seguir teniendo porque todavía, esto no son unas gafas de sol que te las pones y caen donde caes no el iVox es uh -huh. el que es, pequeño pero amplio pequeño para lo que nos gustaría, amplio para lo que son estos cacharros quitando eso y ahora viene para mí la mejor de las noticias que yo puedo dar y que me siento orgulloso de dar desde Real Virtual gracias Pico por hacerlo <risa> es que venimos de Reverge 2 con el Glare el Glare es lo blanco son unos cubos blancos que ponemos ¿Es Reverge 2 o estos Reverge 2 en Reverge 2 es el resultado en mis ojos que veo de Glare pantalla negra estamos forzando a lo bestia contraste máximo 100% de blanco, 100% de negro lo que nunca debería hacer ningún desarrollador, pero es para forzar el glare. Te pongo los cuadrados blancos y tú vas pintando en aquellos sitios donde estás viendo glare. Azul quiere decir que hay muchísima distorsión cromática. Rojo quiere decir que hay muchísima glare, muchísimo brillo. Y en rosa o violeta quiere decir que va dispersándose de menos, o sea, de más del rojo a menos el negro hasta que desaparece. Hay una sensación de que todo es concéntrico por las y está hecho aposta que sean los cuadrados justo en la circunferencia con medida y tal Fresnel todos a una todo lo blanco al centro boom, y lo veías ahí que de, y flipabas no y flipabas que era un problema que me veía cuando yo veía cine y cuando veo cine con los subtítulos si la película es muy negra llega el subtítulo y es como una gafas de sol porque claro toda la pantalla llena ¿Dónde estaba eh, Piconeo 3, por ejemplo? Piconeo 3 estaba aquí. ¡Viva la, el glare! ¿no? Sí. ¡Viva el glare! Ahí. Uf, o sea, boom, boom, boom. Sí, a ¿Dónde estamos en... Estos es Pico 4. Esos puntitos o sea, azules que estáis viendo por ahí, <risa> esos puntitos azules que veis por ahí, son imágenes dobles fantasma de los cuadrados blancos que lo estáis viendo, pero difuminados, no es, por eso lo he puesto en azul, si los buscas los vas a encontrar, porque es negro completo con lo cual está hecho para que resalte más, pero no hay esas líneas concéntricas, esas líneas que van buscando en diagonal el punto central de las Fresnel, se sí, han perdido no, ya o sea, como si hubiera desaparecido básicamente, por lo que hago, eso es hemos pues, pues, perdido el glare adiós, adiós al glare hemos perdido ese glare, hemos perdido ese tipo de glare tenemos otro sí. tipo de glare tenemos un tipo de explosión lumínica eh, que modifica el contraste ¿vale? de repente hay unas zonas, por ejemplo el negro se convierte en algo azulado cuando hay mucha luz, cuando hay un contraste fuerte el negro se vuelve azulado porque la luz, y eso lo, lo explicó, no sé, yo tenía tengo que encontrar el PDF donde se explica, cuando la luz además no es que solo refracte por dentro y rebote, sino que la pantalla manda la luz, rebota en, el, en la lente y vuelve otra vez a la pantalla. ¿Vale? Es imposible que la luz se escape y la absorba. Tu ojo no es un agujero negro, que lo que atraviesa el cristal se queda ahí dentro, sino que el cristal también rebota luz hacia la pantalla y entonces eso va creando una zona donde el contraste cambia. Es muchísimo menos evidente que Fresnel, muchísimo menos evidente, pero es visible. Entonces, viendo una película con subtítulos, yo por lo menos he perdido la sensación de que los subtítulos estaba viendo el comienzo de Star Wars que parece que subía, estaba la línea del subtítulo y luego brrr, todo blanco hacia arriba y que me llegaba hasta el centro, ahora ya lo he perdido con lo cual yo estoy encantado de la vida yo estoy encantado de la vida con ir perdiendo estas cosas ¿cuánto se puede mejorar? Uh -huh. pues no lo sé, es la primera iteración que tenemos de lentes Pancake veremos las siguientes, veremos Quest 3, veremos Quest Pro, veremos lo que tenga que ser eh, a ver si ellos han conseguido minimizar el tema pero está, si lo veis, está. Y si lo buscáis, está, porque es visible. Y es un salto, claro. Hombre, claro que es un salto Con por eso. Con lo ese. que veníamos. Claro, claro, claro. Entonces, eh, bien, bien, yo creo que, que es una buena. Creo que es una buena. El, el pregunta, ¿Se pierde la luminosidad y o contraste? Se pierde contraste, claro, Si sí lo acabo de decir. El contraste cambia, el contraste para peor. En estos momentos, cuando hay mucha contraste blanco-negro, el contraste general, la dinámica. ¿Sabéis el contraste? De lo más brillante a lo menos brillante se reduce. ¿vale? No hay tanto, porque además la, la pantalla está bien. Todavía no hemos medido, no me ha dado tiempo. Tengo aquí el medidor y todo para los lumens y todo lo que quiero hacer. No me ha dado tiempo a medirla, pero se nota que tiene un contraste mejor que Quest. El negris de Quest se convierte aquí en algo más negri negri gris. No sé es una mierda de explicación técnica la que estoy dando y me avergüenzo de mí mismo pero como no tengo los datos para deciros solo os puedo decir lo que mis ojos están viendo luego con la sonda se la metemos y podemos probar dónde empieza a mejorar. para negro. que lean el review claro, eso ya para, para que lea el para que lea el review um, ¿Dónde estamos? ¿Batería? ¿Hablamos algo de batería? ¿Queréis que hablemos de batería? Porque, a ver, yo no sé, tenéis alguna duda eh, sobre las lentes, tenéis alguna duda sobre las pantallas. Creo que estamos siendo bastante directos y creo que tenemos... Es verdad que tenemos menos fuego de artificio que otros canales, otra gente que os enseña las cosas. No vamos a hacer un par o sea, no vamos a hablar de, de through de lentes y todas esas cosas. Pero bueno, creo que está medido y creo que está... Uh -huh. que es objetivo, por lo menos. Dentro de sí, la y Quien tenga dudas que vaya preguntando. Eso es. Eso es. Vamos a pasar a hablar de, de qué pasa con la pantalla cuando lo enchufamos al ordenador. Porque esa es otra de las grandes preguntas que nos habíais hecho. Bueno, a ver, es un XR2. Eh, tenemos que hacerle unas pruebas para saber si han hecho un poco de overclock. En cualquier caso, no pueden hacer más overclock que el que dice el fabricante. No es el XR2 generación 2, ese que es está, que el Branch Leech este. Qué pesado de tío. O sea, al final es que siempre en cada programa acabamos hablando de él. Pero bueno, eh, no es ese, claro. Entonces, el, el, pues a lo mejor le han hecho un poco más de overclock porque pueden meterle un ventilador más grande o porque han querido forzarlo de alguna manera o porque han subido el timing un poco de la RAM y entonces va todo un poquito mejor. Yo no he notado nada. Todos los juegos los he visto completamente normales. Los que eran cutres siguen siendo cutres, los que eran buenos siguen siendo buenos. Es, es, eh, no el cambio de visor va a hacer el juego mejor. Eh, hablando del USB. No se pueden hacer pruebas de USB normales. No tengo root en el visor. Todavía no he empezado a, a investigarlo, con lo cual no puedo entrar o no podemos entrar directamente en el, en el Android para ver. La única manera es que alguien abra el cacharro y dé con la clave del chip que lleva, vale, el controlador USB que lleva. Yo todo lo, hasta donde he llegado es con el, la aplicación oficial que tiene USB para determinar si pasan los test y el propio test te dice las opciones que puede tener el, el sistema pero son muy limitadas y algunas no las ha pasado. En este caso, lo que sí que dice es que tiene función full functionality, quiere decir que es compatible 100% con super speed, con high speed y con full speed, con lo cual sabemos que estamos hablando de un USB 3 eh, generación 2, posiblemente. Uh -huh. Hacer una prueba de, de velocidad pues no es del todo fiable, no es como a mí me gustaría, tampoco nos va a decir si tiene el DisplayPort, por supuesto... demasiado cacharro que es el, el cable de, ¿Ni de decir tiene claro ni que decir tiene que hemos cogido el cable de USB C eh, espérate joder vamos a ponerlo aquí en delante coño. ¿lo has probado? ¿Y ¿por qué sale épico de Neo3? esto es una mierda fuera bien ¿lo es lo primero que he probado? por supuesto y es lo primero que no hace. Es, es, es el cable DisplayPort de DisplayPort. Este display display sí. Algunos os preguntaréis por qué tienen un USB. Porque si utilizas un conversor de USB-C a DisplayPort, el propio fabricante, el propio, la propia norma de USB, te dice que si le metes a la derecha, mirar a la derecha, pone Adapter Cable o Adapter. Si le metes un adaptador que no es de tal a tal, tiene que ser activo el cable. No puede ser pasivo para que haga uh -huh. eh, el formato este de, de lo que se llama, de DisplayPort. Este. Vale, entonces, eh, tiene que tener DisplayPort y tiene que ser, si puede ser, activo, porque en pasivo es que no... No va, no va a ir, por eso todo el mundo le mete un USB ver, para darle como, para darle chicha. Como dice Roger, si lo hubieras de DisplayPort lo habrían dicho. ¿no? A ver. Eh, que no, no mentían. Puede ser o no puede ser, ¿eh? ¿eh? Puede ser o no puede ser. Espérate, vamos a poner. Eh, nos ponemos en Overlays y ponemos esto. Eh, puede ser y no puede ser. ¿Por qué me, resulta, me resultaría raro que no lo tuviera? Porque el 3 lo tiene y el chip tiene pinta de ser el mismo. ¿Por qué me sorprendería.? Que no, o sea, que lo tuviera, porque no han hecho el agujerito. ¿Os acordáis? tengo aquí las la pico 3, pero. Las probabilidades de que salte esto volando. Son ya, ya, grandes. ¿Vale? Las probabilidades bueno, de que pues salte igual que si pone el cable USB-C para streaming. Sí. Con PCV. Sí. Pero bueno, esto ellos lo hicieron con el tornillito este que tendrías que meterlo. Y si no tienes el tornillito que apretar... ¿Veis que tiene un tornillito ahí? Sí, sí, sí. Vale. Pues si no tiene el tornillito, eh, pues mal mal, mal vamos cuando, cuando pegas el tirón. No lo sé. No sé por qué no han metido el tornillito y no sé por qué no han metido DisplayPort de, de primeras. No tiene ningún sentido. Este visor con DisplayPort... Se convierte en o sea, un serio Según comentaban, a... pues eso, economía accesible y, y van a lo que van. Lo que nos dijo Lera. Sí, y van a lo que van. Es una pena porque se están quitando un mercado importante. Es una pena porque, por ejemplo, este visor... Y decía, y yo... si no, ahí tiene el link Ya no sé si esa línea claro. evolucionará. Pero no, no se no la cargarán vale. y link será el último. Eso no me vale. Eso no me vale. Um, a ver, eh, yo he estado probando... He estado probando con PicoLink y el Streaming Assistant. PicoLink es Pico 3. Streaming Assistant es la nueva versión que han sacado para Pico 4. El... Te lo está diciendo él cuando te pones. Dice que eres por Wi-Fi o por USB. En ningún momento pone DisplayPort. Me he bajado la aplicación de DisplayPort que tenía en Neo y dice que no. Además, eh, no, no, no, no, no. te dice que te he pillado. <risa> sale, la cara, sale la cara de Lilan diciendo te he pillado. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Sabes qué haces? <risa> eh, pero bueno, el caso es que esta gente lo que manda, lo que manda, esto es por USB-C conectado, no por Wi-Fi, por USB-C conectado, me está dando 90 frames por segundo con una latencia de 32, que es lo normal, no? Eh, con un bitrate de 100 megabits por segundo sobre codificación H265 en resolución alta que le he puesto. Esto es el máximo que me da a mí. 101 megabytes por segundo con H265. Alguno de vosotros diréis, ¿por qué no ha metido HVC? Pues buena pregunta. Eso lo hizo Virtual Desktop, que puedes elegir H264 o HVC. En este caso es H265. Si os leéis literatura por ahí, eh, aunque no tenga mucho que ver, pero... Por ejemplo, esto es una, un estudio que hicieron en una, pues esto, universidades y tal. H264 versus H265, eh, el FER este que dicen que, va, se ve, ¿cómo se ve? Bueno, se podría ver mejor. Y GUT es, ah, pues se ve bien. Necesitas 9 MBPS, 11 MBPS en 264, pero estamos hablando de unas resoluciones un poco más pequeñas. ¿no? En, en, entonces, ¿estamos en 100 MBPS? Pues suficiente. ¿Cuánto es suficiente? No es suficiente como para equipararlo con cable. Y eso lo digo ya. Yo creo que esto no es como el, el MP3, esas cosas que se hacían de, te voy a poner el disco original y te pongo un MP3, a ver no, si sabes ya. lo que es. Se... No, no, aquí se nota. Ah, lo, lo que la el otro día, de incluso la, la lluvia, ¿no? De estas cosas. O sea, cuando cambia mucho ¿hmm? la imagen. Ya. Bueno. Que puedes ver la, o sea, la, la, la, los fallos, digamos. No. Eh, en mi caso sí en mi caso es bastante evidente cuando estoy utilizando de cable. momento no se le puede subir más el birrate. No, que yo sepa no, porque te das otras opciones, suave soft SD y HD esto es lo que uh -huh. eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos hablado, de, hemos hablado del DisplayPort, que no lo tiene, ni sabemos si lo va a tener. Ojalá lo tenga. Yo si lo tuviera, sería un serio aspirante a ser el único visor, si no tuviera barrio ahí para correr, porque con esto unificaría los dos visores que tengo. En este caso, para mí, a partir de ahora, va a ser pico 4 para las chuminadas variadas y barrio para correr, que es lo que si tuviera G2 para correr o si tuviera otra cosa para correr por cable y luego el resto lo haría con, con esto pero bueno, ellos, ellos sabrán no es, es, es lo que hay yo no creo que cueste tanto aquí tenemos el BOM de lo que eran las Pico 3 Pico 3 Neolink costaba 272 dólares aproximadamente, esto es eh, lo, el precio de, de irte a China y decir, quiero 100 millones de chips, quiero 100 millones, pues es el precio que te dan, la pieza más cara eran los 70 dólares del XR2, con lo cual sabemos que en este visor sigue siendo el mismo, otros chips de Qualcomm, que el audio y la gestión de energía que eran otros 77,8, o sea que y, y, de 272 dólares, ya la mitad del visor es para Qualcomm, la pasta que está ganando ya. Qualcomm, de todos los visores es flipante, por eso os decía yo que ojalá hubiera un Qualcomm, una, una competencia Qualcomm, pero bueno, se están haciendo de oro. Luego están las pantallas, las pantallas que valían más o menos 50 dólares. El proveedor de las cámaras, con todas las cámaras que tenía, eran 24 dólares. Y Goetek que era el cristalito, la lente, y la acústica les costó 23 dólares. No sé si, si la lente en realidad estaba en 7 dólares, he visto. Traspasado a Pico 4, no lo sabemos, porque han cambiado muchos componentes, pero todo apunta a punta a que muchas de estas cosas, por experiencia y por reutilizar conocimientos uh -huh. anteriores, que es lo que se suele hacer en estas cosas, muchos de esos componentes están dentro de este visor. Sobre todo, Qualcomm y todos los Qualcomm asociados. Y si está eso, también estará el controlador de USB, que debería ser el mismo que, que el otro. No sabemos hackearlo, llevo con él una semana, si algún día no me volvéis a ver, es que lo he dado con ello y el chino ha venido y y no se ha llevado de vuelta vale. dice, dice por aquí que, que Brad dijo que el bomb de Pico 4 eran 328 300, ah que, ah, que, que el Branch este también tiene el bomb de sí, pero este es tío bueno. eh, o, ese, o 378 creo, se, ¿no? Dicen, se está riendo que, de todos nosotros bien. yo creo que se está riendo de todos nosotros o sea, este, a, a lo mejor es que es es, es, es Zuckerberg que es un avatar, ¿sabes? Y el tío oh, es un robot de Zackenberg, porque es imposible que tenga tanta información de todas las cosas y no sale de su habitación. Pero bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estábamos hablando. Mandos, mandos. Te preguntan aquí desde el tema del streaming, pero creo que ya la ha respondido, ¿no? Si había artefactos, si se notan los gradientes con el cabo. Sí sí, sí, sí, sí, sí, claro. Sí, no deja de ser una compresión. A mí la compresión eh, la noto. ¿Es si el H265 es lo mismo que HEVC? ¿Puedo decir por aquí que sí? Pues, la verdad es que no. Eh, yo no sé, yo lo que, conozco, lo que conozco son los perfiles. Entonces, eh, bueno, no, sé, no sé si HE, HEVC lo llama una marca en particular, no sé si es el propietario de Nvidia o de quien sea. Basado en el. Pero todo esto va por protocolo, o sea, por codificaciones y por perfiles de, de... Qué mala. En cualquier caso, es H265, que lo tenéis aquí, H265, no la versión HVC, si queréis. Eh... En height, a 101 megabits por segundo. ¿Cuánto es de bueno esto? La tolerancia a vuestra os lo va a decir. A mí se nota. En los demás no. Mirando. no aquí que parece que sí que es lo mismo. Sí, pero que sé que... HL, tiene, sí. Tendrá que ser marcas distintas, no lo sé. Es más, el AVC, el HVC... Eh, no sé, puede ser que uno fuera de pago. Claro, pero esto es bueno, como... Eh, sí, como APTX, Opus y la madre que parió a todos estos codificadores, ¿no? Se mirará, tampoco es tan importante. Quiero decir que al final el streaming tú no lo puedes cambiar, ¿no? Hay un botón que diga quiero cambiar a H264, quiero cambiar a otra cosa, ¿no? Es H265. 101 megabits por segundo, 13 milisegundos, esto es lo que mis datos, vosotros que os encanta comparar y que tenéis ahí calculadoras y que os gusta esto, si estáis muy metidos en el tema, poneros y sacar una tabla a ver qué os parece. aberración o sea, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, cosas ¿Es que, que veis en pantalla, cosas, eh, fallos en pantalla, errores en pantalla, eh, errores en la codificación los vais a ver, cuanto más complicada sea la escena, peor ya os dije que a mí me gusta probarla últimamente cuando llueve en Minecraft, porque cuando llueve en Minecraft es de las cosas más complicadas sí. que puedes llegar a codificar, porque cambia la imagen cada cuadro, cambia muy rápido porque son muchas gotas a la vez. Entonces ahí sí que se ve cómo va, cómo va creándose los halos esos de fallo de compresión y también falla la... ¿cómo se llama? La, el, el brillo, no. El contraste. El contraste es lo primero que, que te cargas cuando codificas. ¿no? Por eso luego la mayoría de los vídeos se ven así como paliduchos. El contraste, pues pierdes contraste, claro. No, no tienes todos los bits que necesitas para mejorar el contraste. ¿Qué más? ¿Controladores? ¿Pasamos a controladores o tenéis alguna pregunta más que hacer? Bueno, mira tu chat si, si te parece que responde alguna. Virtual Desktop Virtual desktop? El problema es que eh, solo lo tiene el mixet, ¿no? Aquí, como son tus colegas, eh, nosotros no somos colegas, pues no tenemos el Mix, el, el Virtual Desktop. Yo no tengo el Virtual Desktop. En Pico 4 yo no, no lo he encontrado. Pone Coming Soon. No he podido bajarlo. Y cuando entras... Por cierto, lo que está sí que bajo, funciona... estaba con la cuenta, ¿no? Esta, ¿no? Sí. Me lo imagino. que sí que funciona es SideQuest, Claro tu SideQuest lo pones y que sí que funciona pero hay, veces, hay juegos que sí que te manda directamente a la tienda de Oculus, con lo cual ya no lo puedes bajar pero, en, <risa> eh, pero SideQuest sí funciona, puedes hacer streaming de las gafas al visor con SideQuest o sea, todo lo que es SideQuest y el ecosistema funciona, porque no deja ¿Mola? de ser Android sí eso es mm, ¿se nota peor la calidad respecto a Quest 2? ¿cómo? ¿jugando en PC? No, se pero nota? En, PC en PC por streaming, bueno, supongo que dependerá el bitrate y tal Dependerá del bitrate. A ver, es que la pantalla es mejor, las lentes son mejores. Tengo más FOB. Entonces ya a mí solo eso me vale. Que luego haya más artefactos, puede ser. Si lo vais a utilizar para jugar, yo creo que en, están muy parecidos. No os podemos dar los datos todavía. No Tengo no, no me, o sea, tengo el Wireshark aquí para hacer los estudios de los bitrates y tal, pero no me ha dado tiempo. Entonces no lo sé. No sé aparentemente cómo va a ser. Yo sí, para mí la experiencia es mejor con el visor esa es mi experiencia uh, esto está hecho por cables si os fijáis leer ahí coño que pone cable abajo a la izquierda Wired Connection Wired wow. yo está lo parecido. veo pequeño uh -huh. <risa> conexión ¿verdad? cableada NVIDIA GeForce o 3080i no lo puedo hacer más grande esto lo puedo hacer más grande <risa> sí pero ya está ya, ya has leído ya está Entonces, es Wired esto lo hice porque quería mostraros el máximo luego ya Veríamos en, en, en Wi-Fi. Ya veríamos. Por cierto, resoluciones que te pega SteamVR VR. La resolución que te está diciendo es, perdón, está 250. La clava, el 100% es 2160 por 2160 con lo cual el driver está funcionando bien. Le está diciendo mm. el visor, tienes que renderizar a esto. SteamVR VR dice, hola, ¿qué tal? Te conozco, te lo doy, 2160. Yo con la 30. 80 TI que tengo, voy sobrado con la A150, estoy renderizando 2644 por 2644, con lo cual, pues mejora, mejora la calidad, ya sabéis el super sampling, todo esto que hemos hablado mil veces, y funciona a 90 Hz, o sea que no hay ningún problema, funciona estupendamente. Se me ha ido a la puñeta cuando instalé Virtual Desktop y estuve jugando a compararlo en caliente con las Oculus, me petó, tuve que reinstalar porque petó. Veía fatal todo Y he tenido que reinstalarlo Y ahora se ve bien Si veis abajo Resolución HD Frecuencia de actualización 90 Y siempre Siempre que hacemos las pruebas Os decimos que está hecho En la versión 9.0.11.1 En este caso Si veis este vídeo sí, Dentro de tres meses Que es la 11.1 visor claro, Es posible que caiga una nueva Claro No decir Es que estos Cari y Ramón Son unos mancos Porque no tienen ni puñetera idea Porque yo lo veo bien Pues a lo mejor Es porque han mejorado la versión A día de hoy en la ciencia que estamos 9.0.11 seguro, seguro que mejora eso es mm, que por cierto es la, esto es lo que dice el recommend target esto es lo que dice openxr y openvr cuando pones una, una aplicación esto es lo que le salta en el driver renderiza 2160 con lo cual están en consonancia con lo cual están bien y entonces lo mejor es que te salga ping te sale esto y ya estás tranquilo mola, eh, mola ver ahí sí, la foto ya. Icono. Esto, esto ya <risa> funciona ¿Cómo vamos? Llevamos, joder, llevamos hoy 10. No hemos parado de rajar como animales. Eh, espero que todo esto valga para algo. porque, porque sí, no joder. Vale. Mmm, yo creo que podemos hablar un poco de los controladores. Vale. Vale, que los tenemos, los tenemos aquí. Ah, bueno. Asociado ver. al tracking, ¿no? Claro, claro. Asociado al tracking. Lo primero de todo, el controlador pesa una estupenda 178 gramos con dos pilas dentro, que lo sitúa entre... El más pesado. Es el más pesado, y lo sitúa entre... No, es el más pesado de todos, <risa> con diferencia. Teníamos el de... El ah, de que no estamos hablando de, de dos kilos en la mano, pues a ver, pero... Bueno, pero 100 gramos de chope y 200 de chope hay un ocho, ocho, te haces tres bocas también. Ah, no, no sé, tú dirás, tú notas ahí que ya que pesaba esto, bueno, no creo, ¿no? <risa> porque... <risa> sí. A ver, vamos a esperar porque es que estoy viendo muchas muchas preguntas que os estáis haciendo. Eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar, vamos a quitar esto y vamos a, por ejemplo vamos a ir según por orden, no de que la hayas hecho, sino que me han aparecido que me han aparecido a mí Ajá. aquí. Eh, yo no sé si hago aquí... Esto sale muy pequeñito, pero bueno, eh, espérate, porque es el uno. Yo creo que sí. Voy a buscaros a hacerlo más grande y así vamos. Más grande aquí, José David Moreno. ¿Y el brillo de la pantalla? ¿Cuál es tu impresión? Lo digo porque quiero recordar que las Pancakes podían perder brillo por cómo funciona. Efectivamente, lo hemos hablado muchas veces, el brillo de las Pancakes, la luz ¿Os acordáis de esas cosas que llamamos siempre la ley de Tendí? Y es que cada vez que pasas uh -huh. la luz, pasa algo con ella, la, la modificas de alguna manera, pierde parte de sus propiedades, es como la entropía, se vuelve más loca la luz, con lo cual pierde brillo cada vez que pasa por una lente. Y como la Spancake rebota varias veces en la lente, atraviesa una que está polarizada, rebota en otra que está polarizada y ya va tu ojo, debería perder. Yo no he notado una pérdida de brillo evidente. En ningún momento sí que he notado, como hemos dicho antes, que en zonas de la lente hay un contraste distinto. ¿Vale? En zonas. Eso viene por los rebotes y por el pequeño glare que crea. Pero el brillo me sigue pareciendo un brillo interesante que no merece o no desmerece o, o, no, o, o, o puesto de otra manera no merece que diga que no tiene brillo sí que tiene el brillo suficiente la pantalla sí que genera los nits que tiene ¿cuántos? no lo sé Como hemos dicho antes no hemos podido medirlo con el, la sonda os lo mediremos si queréis pero vamos, que no ha habido un. un ni, ni ha habido un wow de Dios mío, me he quedado ciego de la luz que me ha entrado, ni ha habido un espérate, que esto que se parece al último capítulo de Juego de Tronos, ¿no? Que era todo negro. O Batman, que, que solo le veían los ojos como ¿Sí? no, mi gato. No, esto está, está ahí, funciona. Y el negro a mí me gusta. De hecho, me da. Tienes su estilo, ¿no? Que esto no me gusta porque es muy poco técnico, pero tiene su estilo. Eh, más, más, más, más, más. Más preguntas por ahí que, que habéis puesto. Eh, mm, ¿Se siente eh, algún? Perdóname. ¡Hala! Me he cagado. <risa> que no quería hacer esto, quería poner esto. Cristian, ¿se siente algún delay por cable o por wifi? Eh, no. No. No, pero ya no desde hace un montón. Yo no tengo esa... No, mi cerebro no va tan deprisa. No, no. Sí que ves artefactos y sí que ves compresiones, pero yo creo que no. Yo creo que no. En mi sí, caso yo creo no. que, esto, que esto está superado ya. Sí, en mi caso... En mi o caso al menos no. para la mayoría de la gente. En mi caso no. Jesús, ¿sirve el cable USB original de las Quest 2 Claro. De hecho, es el que estoy utilizando yo. El óptico. Y funciona como un tiro. O sea que sí. Es misma codificación. O sea... Mismo protocolos. Y lo bueno de esto es que está estandarizado. Lo USB-C, eso es estandarizado. Los alt-modes, que son esas cosas que decimos, que podría ser DisplayPort, que podría ser otras cosas, el Thunderbolt y todas estas cosas, eso no sabemos si lo tiene porque no hemos podido probarlo, porque nadie lo sabe, salvo ellos, hasta que lo quieran. Pero el cable original de, Q, de Quest 2 sí que sirve. O sea, que, que sí, porque es USB-C. Uh -huh. mm -hmm. Hablamos de los mandos. Venga, un ratito. Venga, y ya, venga. Lo, y ya lo... Sí, el tracking de curiosidad... Eh, la buena, vamos a poner la cámara buena. Y quitamos esta mierda. De, de que ¿Vos son... no tienes problema en, en acercarlo ¿no? O sea, si quieres coger, por ejemplo, un arma o coger la empuñadora por debajo, no, no tendrás problema. Porque no hay ningún forma. problema, tú lo coges, lo coges, eh, es muy cómodo, es muy cómodo. Eh, no. Es raro cuando estás acostumbrado a visores, pero eso te tardas el tiempo en cogerlo. Siempre cojo el izquierdo pensando que es el derecho. Siempre estoy buscando el aro y resulta que el aro no es como tal, con lo cual no sé, lo que es, es muy raro, ¿no? Esto nos pasará siempre a, a, a todos. Eh, funciona muy bien el, el track. Los botones también funcionan muy bien. Funcionan muy bien los dos botoncitos que tiene aquí. Eh, nunca me acuerdo que está este, con lo cual te tiras un buen rato en SteamVR buscando cómo abrir SteamVR y resulta que es este. Pero has tocado todo lo demás y te has movido, todo el desastre no me gusta nada el gatillo absolutamente nada, es súper suave a mí me gusta que tenga un poquito más de, de resistencia Oculus lo tiene mucho mejor tiene resistencia, este da una sensación lo escucháis, ¿no? Uh -huh. de plástico, bueno, plástico no, malo no, no me lo termino de imaginar hasta que no lo pruebe eh, pues ya te digo yo que no que no mola eh, sí, Harco, pensabas que sí. en la otra mano A mí me pasa una de menos el agarre, el agarre no es binario O sea, digital, ya me entiendes no, no, no, claro. Sin embargo, ¿no? el de agarrar está muy bien Da muy buen feeling, pero este da una sensación De plástico de que se han gastado O sea, si el mando vale, yo qué sé, 50 dólares Esto ha costado 2 céntimos <risa> Pero vamos ¿Dónde están los Los cacharritos estos? ¿Dónde están los LEDs? Pues vamos a ver ¿Dónde están los LEDs? He hecho un vídeo A ver si lo encuentro aquí los LEDs. Este es, este es aquí, sentado, donde estoy. ¿Tiene, eh, tiene la parte izquierda. O eso está vibrado. No, no, tiene, ¿Sí tiene, no? tiene, tiene la parte izquierda. O sea, estáis viendo que lo, lo tiene sí. por toda la corona, o sea, por todo lo que es el, el añadido. Sí, sí, el aro. El aro, y luego lo tiene también por aquí dentro. Vale, vale, pensaba que eso era, eso lo llevaba el aro. Así que bien, esto está grabado con el pass de las Quest. Lo digo por si tienes curiosidad. <risa> me puse las Quest y digo, anda, tengo un arbolito ahí de Navidad, es como los, las, de, las menos cantosas que se Windows Mixed, que se ve como un faro ahí a, a 10 kilómetros. Bueno, este, <risa> esto se ve con, la, con una cámara, ¿no? Tú, o sea, son infrarrojos. Bien. Balance de pesos muy bien, porque al pesar a mí me gustan las cosas que pesen, un poquito, ¿vale? Y este pesa, tiene dos pilas dentro y ya de por sí el mando pesa pues ya os lo he dicho, es el mando más pesado de todos los que hayan salido hasta ahora. estamos viendo tapado, ¿eh? Sí, lo sé. A ver. <risa> ya está, es que se van poniendo cosas encima. Eh, el tracking. Mucho peor que el de Quest. Pero de cabeza o de controlador no está hablando ahora. No, coño, a ver. De cabeza hace mucho tiempo que no es necesario decir... No, que, no, por eso, que por eso. De cabeza imagino que no nos dan nada. De cabeza, de cabeza van todos estupendos. De cabeza van todos estupendos. Vamos a ponernos pequeño que no me gusta salir grande. De cabeza funcionan todos bien. Eh, de mando. De, de lo que es el... El tracking... ¿Y ¿Se te han gastado las pilas? Eh, no, no se, me han gastado las pilas, no se me han gastado las pilas. Lleva dos. Espero que duren un poco más. Eh, pero el tracking es... Normal tirando y Yo creo a mando. que hablaban de 80 horas de uso continuo en el, en el laboratorio ¿sabes? Mm, no, lo sé. no lo sé Y unas no he 80 horas o más de uso activo decía. Si tuviésemos un becario le poníamos aquí toda la noche hasta que se acabaran las pilas a, a, moviendo el mando pero no nos da la pasta para el becario así que no podemos hacerlo el, Sí que eh, os voy a decir eh, jugando a Indez, jugando a InDeath eh, me cabreaba porque yo estoy muy acostumbrado a jugar en death. Entonces, el gesto este, la flecha, cuando mantienes. Pero, cuando mantienes. Casi todos los visores standalone. O sea, sí. que recibe inside down, mejor dicho. Sí. Eh, pero, el pero el algoritmo, pero el algoritmo de Oculus, cuando te acostumbras a él, funciona. Es muchísimo más robusto. Muchis el algoritmo funciona mucho mejor. En la, en la corrección de errores, es mucho más rápido en la, ¿cómo se llama? la anticipación, es mucho más rápido en, en volver a calibrarlo, ¿vale? Este tarda lo mismo que tardaba 3, eh, pico 3, ¿os acordáis que os decía la sensación de estar aquí, esconderlo y traerlo? Sí. Hay una latencia muy grande entre muy grande, estamos hablando de, ese, de menos de un segundo, ¿eh? Pero evidentemente... Dicen, ¿Dicen tan malo como HTC Cosmos? No, no, HTC Cosmos era una vergüenza, pero este está entre a caballo. No, en, en ningún momento llega a Quest, en ningún momento. O sea, lo de Quest es, es, es otra de las cosas que fue para quitarse el sombrero y darle un abrazo muy grande y enviarle un Sí, nombreros. pero acordaros que, que, que han tenido que ir mejorando. lo Que han tenido que ir mejorando. Es posible claro. Que todo vaya mejorando el software, acordaros que yo me acuerdo con Sergio Rifese que lo tuve, y era una desgracia. ¿O te acercaban los mandos cerca del visor? Sí. Pues sí, pues sí. Eh, entonces, eh, os estamos grabando lo mismo que hacemos con todos los visores, que es ya sabéis, en nuestra aplicación puedes entrar en una sala que hicimos especial, donde tienes los ángulos en los que puede llegar a fallar. Si le das a un botón, grabas por dónde ha pasado el controlador y luego das un paso atrás y ves los fallos que ha tenido el controlador en los ángulos muertos que tú hayas decidido probarlo. Y es verdad que este tiene más fallos que los que me da. Eh, sí. A mí también me interesa esa pregunta. Mejor ¿Cuál? que el tracking de la G2? El tracking de la G2 es una vergüenza. <risa> el tracking de la G2 yo no sé cómo lo sacaron nunca. O sea, el tracking de la G2 se me pone. Me saca de mis casillas continuamente, además. Porque claro, además, por ejemplo, ¿eh? cuando yo corría con él y me ponía el visor y a lo mejor cogía el mando para apuntar a algún sitio y, y tenía el, ¿cómo se llama este? El, el escritorio. Estaba viendo el escritorio uh -huh. para arrancar y racing o tal. O sea, es que era. Te lo acercabas a la cara y de repente salía y se iba volando por otro lado. Tenías que estar moviéndolo de vez en cuando porque empezaba a hacer cosas raras. O sea, para mí es de los peores tracking que ha habido en la historia del, de todo esto. También este. le afectaba la iluminación bastante. Sí, sí, la afectaba no, la iluminación. Con esto me imagino que no La no iluminación duraban la 0, eh, o sea, bueno, oye, que si es el tuyo y te has gastado tu dinero, que dinero te ha costado. Ah, pero si sí, pues, todos los tracking funcionan y puedes jugar. Claro, puedes seguir jugando. Estamos, estamos comparando. Nos estamos poniendo excelso, nos estamos yendo a lo más de lo más. Y para mí lo más de lo más ahora mismo es Quest. Hombre, lo más de lo más es si tienes, <risa> si tienes la. Mira, mira lo que te dice Gaby. <risa> Qué exagerado con el tracking, yo con G2 no tengo problemas hombre, siempre a ver, claro, gracias Gaby por, por ser la, la voz la voz del 1% o la voz del 10% siempre tiene que haber ¿no? cuando decimos exagerados esto es logarítmico, el real o virtual es logarítmico vamos así, vale, no somos lineales nos venimos arriba muy pronto Ahí. no estamos diciendo que sea un desastre estamos diciendo que comparado con es mucho peor y al día a día nos remitimos que nos pasamos horas probando y jugando y con, programando uh -huh. y vale, más cosas del del mando eh, no son incómodos, son cómodos, ah, las pilas sí las pilas, que esto seguramente la lo vibración, enseñado? alguna diferencia no. llamativa de, de ese motor en teoría no. hypersense no, para nada salvo antes que lo he encendido y se ha quedado enganchado y parecía que tenía aquí una locomotora por, el, por la mesa. Sí, lo he visto, lo he visto antes. ¿Verdad? Ha empezado a hacer... Brrr, digo, Está vivo. Está vivo. Eh, lo que más me ha gustado es las pilas. Tiene un portapilas. Anda. No. Eh, esto mola. Claro, parece que es una idiotez, pero no. Mola. Mola porque... No tienes que estar metiendo la mano, la uña, como pasa en otros, haciendo así hasta que salta la pila o hasta que. No, es imposible meterlo mal. Coges el. Es como lo... Esto es como para jugar a. ¿Cómo se llama esto? No Al... me sale. A mercenarios Aquí. y todas estas cosas. Esto es lo que jugáis vosotros de tiros. Al sí, contractor sí, sí, sí. y todos estos. Coges, cambia las pilas, ya, ya está. Ahí, y me ha hecho ahí un ping. Hombre, tenemos, tenemos un bot. Vamos a responder al bot. Joder, estoy con lo, de los bots ya, madre mía. Es, es increíble. Es increíble. ¿Borro el bot o qué? ¿O lo dejamos? Nada, bueno, lo dejamos que... que disfrute. Venga, que el bot quiere claro. ganar. de. El bot está, está decidiendo si se compra una Quest o se compra una. Bueno, ¿qué más, ¿qué más podemos hablar de.? ¿Qué más queréis saber? Poco más porque llevamos una hora y 25, que yo creo que es una salvajada para lo que os queríamos contar. Pues, si no, ya no vamos a contar nada bueno no sé, o sea tenías algo por ahí ah, que querías sí, no, a, lo no mejor, que... a lo mejor la batería por, por echarle un ojo a la, a la batería para saber, porque hemos estado hablando antes de las baterías esta es la batería de las Quest 2, que van aquí en el frontal, esta es la batería de las Pico 4 las Pico 4 tienen 5300 me parece que pone ahí, no, 5300 eh, amperiora mil... Que si le damos, sí, 5.300 sí, amperios hora que sí, si sí. le damos le damos un consumo típico de 1.900 miliamperios, no, que sería 19 vatios. 2.5 o 3 horas, dicen ellos. sí Dos horas y media o tres. Sí, pues eso, tendríamos un consumo de unos 1.900 miliamperios para que nos diera las 2 horas 47 minutos, vamos a poner, que es lo que nos dice él. O sea, que, que sí, eso llevado a Quest 2 nos da más o menos que por ahí. Consume un pelín menos eh, las Quest 2, en torno a 1600 mAh para 2 horas 16 minutos, un poco yeah. más, 3640 de capacidad de batería. Que está aquí, la batería, aquí detrás. En tu. pass eh, no es... vale. vale, el pastro El pastro Pero vamos a ponernos. Vamos a poner otra, otra, otra foto. Vamos a buscar una foto que, que se vea el pass-through Vale. Eh, el pass-through que debería estar aquí ¿veis la camarita que está en el centro? ese es el pass esa es la cámara de pass -through. solo tiene una cámara, es en color no es muy buena y averra entonces da una sensación muy chula cuando te pones el visor y de repente tu habitación la ves en color ¿pero esa es plano o 3D? Sí, espera, espera. perfecto esa sensación sí. va decayendo cuando te das cuenta que está deformada o sea que no se corresponde uno a uno la escala sino que tu mano se convierte en un pedazo de mano de gigante cuando se acerca y se va haciendo un pelín más pequeña cuando la alejas. Da una sensación todo de que está continuamente intentando corregir las aberraciones porque pasan cosas por todos lados. Empiezan a, como uh -huh. a ver una como una ola, como una ola, empiezo a hacer así por, por aquí. Y encima es completamente plano, no es 2D. La primera sensación de wow se va diluyendo poco a poco, pero no te la quitas. Sigue siendo un wow, porque estás tan acostumbrado a verlo todo fatal y en blanco y negro. Por cierto, las cámaras no las he podido probar fuera, pero sí que os digo que aguantan mucho más en oscuras que Quest 2. Yo en Quest 2 algunas veces me he puesto a jugar de día, me he puesto las gafas, se ha ido haciendo de noche y mi habitación está rodeada de cristales, pues, con lo cual. mira que, sí. que aguantan, ¿no? aunque estoy más acostumbrado a rifes, pero como son similares, ¿sabes? Sí. Me refiero por lo menos. no, no sé, iguales no creo que sean, pero. Sí, sí, okay. <risa> no, que, que el, que el pass-through pass es bastante es bastante evidente, que es mejor pero no llega a ser un pass-through viable cuando digo viable es que tú puedas hacer cosas con el, sin quitarte el visor y esto es una pequeña frustración que se va creando cuando tú tienes el visor puesto y lo ves en color y con una resolución mejor de lo que tú te crees, pero peor de lo que es, debería ser ¿Te crees que puedes hacer cosas? Y por ejemplo, no puedes leerla el monitor. O sea, tú te pones el visor y, por ejemplo, yo qué sé, te da por. Ah, pues voy a arrancar un juego, o voy a arrancar una aplicación, o voy a arrancar un Real que estoy tocando, no sé qué. Pum, te le das. No lo ves no ve bien. No ves nada. No, no, no, no puedes leer una frase. No ves. Está borroso. No lo ves. No tiene la resolución todavía suficiente como para ver el escritorio. Y poder trabajar, ya no estoy diciendo que veas el pixel, perfect, no, no, no, no, que tienes que quitar el visor al final. Te tienes que quitar poder, el visor. ¿no? Y sí, o se, bueno, ven, elefant en se ven elefantes rosa. También depende de lo que te hayas tomado antes y las cervezas con las que te hayas mezclado. Ahí será el nivel de rosa del elefante. Sí, eh, mola, mola, mola mucho. He estado probando cosas en XR. La del, a mí me gusta mucho probar la del esta de Kung Fu. Que tienes el el dojo. El Kung Fu. Pero entonces es 3D a color que no es 3D entonces es plano es todo? todo claro, es plano pues, pues vaya claro, es plano pues es plano, entonces da una sensación como rara, un vídeo 360 sí, con de mucha calidad con contraste, con mucho contraste que es lo que no tienen los vídeos por la compresión pero aberrado porque te acerca la mano y se hace más grande, más pequeña con el bamboleo ese de la corrección de la geometría que está todo el rato lo, lo que le pasa a Quest si sí, cogéis sí. un libro o algo lo ponéis así veis cómo hace en tiempo real pues esto es la misma sensación solo que mejorada y en color que te da la sensación de que puedes hacer más cosas de las que luego en realidad puedes hacer no sé si os vale el comentario pero ese es sí, sí, es eh. a mí es lo que me pasa entonces es una pena estamos a esto eh estamos a esto de conseguirlo a poco que salgan unas cámaras de verdad un poquito mejores a poco que me permitas coger un cuaderno y poder escribir sin verlo borroso ya estamos, ya estamos, ya no te tienes que quitar el visor. Bienvenidos a Ready Player One. Pero y ya que por... tenga estereoscopía también, si no. Y que tenga un ya doy Por hecho que los siguientes tendrán estereoscopía mm... Ya está, se calienta el visor. Sí, se calienta. ¿Cuánto? No demasiado. Se nota y de repente el visor se pone. Lo oyes, porque se oye. en, en pico siempre se ha escuchado el, visor, el este. Hace. ¿Veis que tiene el visor ahí en medio? Sube para arriba, porque eso es un, una tobera, Ajá. la tobera negra sube hacia arriba y el otro lo, lo muestra hacia abajo. Entonces, o coge, coge, coge el de arriba y atraviesa, como en los ordenadores, aire fresco de arriba, o sea, de abajo, y te lo expulsa caliente por arriba. ¿Se llega a meter en los ojos? Sí, a mí me ha parecido, o sea, notas una especie de frescor en los ojos. ¿Sabes? Bueno, se puede hacer que no se empañe quizá también. Sí, sí. Supongo. Supongo. Bueno, eso de si se secan los ojos más que con Quest, pues a ver. No. Uf, eso ya. No, yo no lo sé, no tengo esa experiencia. A mí no se claro me secan los ojos jugando y mira que le echa horas a esto. Lo que me, se me pone es un dolor de cabeza cuando llevo cuatro horas ahí con el simulador. O tres horas. <risa> Pero eso creo que es normal. Normal, normal. <risa> es normal. Vale, lo que cuesta, Juan vale lo que cuesta, yo creo que vale lo que cuesta fíjate, y yo ya lo he dicho me parece mejor visor que Quest 2 es que es así y no tengo glare, tengo mejor resolución tengo más FOB tengo menos peso tengo una batería aquí, parecida. Aquí alguien diría que menos, ¿no? Porque le claro. ha salido dos años después. Claro, es que, es que es obvio. Es que es obvio que tiene que ser mejor porque ha salido tal. Claro, es que si no. Pues... no pasa que, veremos a ver qué tal Quest 3. <risa> cuando salga Quest 3, ¿tiene que superar a este? Sí o sí, porque es una generación siguiente de años. Es un es lo siguiente. Bueno, a ver, a ver que cuando salgan es Quest 3. Entonces bueno. ahora la pregunta es: ¿por qué ha salido Pico 4 ahora con estas características? Que es un poco mejor que Quest 2. ¿Hay, hay, hay, ¿Hay momento para, para este visor? Y esto ya es pregunta de la hora virtual, esto ya le tiramos aquí una hora hablando. ¿Sabes? No lo sé. Yo no te sé no te sé de explicar el, qué vida le puede quedar a este visor, porque el problema de estas cosas, que siempre lo decimos aquí en Regalo Virtual, es que cada vez que sale algo nuevo, invalida lo anterior casi. Porque ¿cómo vas a poder vivir? ¿Cómo voy a poder vivir yo ahora con Glare? si sí, esto no el, tiene claro depende de cómo de potente sea la nueva generación de, de chip de Qualcomm esa, esa duración que tenga y lo que, y lo que haga Pico también, el, porque esto depende de lo que Pico quiera hacer, me refiero si saca el año que viene un visor con otros chip, una, ¿no? con el XR2 año, ¿no? ¿Qué, ¿qué vida le ponemos antes de que salga el XR2? y también depende de los desarrolladores que quieran dar soporte al visor, ¿sabes? Que seguramente haya pasta detrás, Qualcomm no va a estar tocándose las narices detrás. O sea, Qualcomm va a decir, sacos el XR2, vais a empezar a sacar juegos con mejores texturas, más como va a haber más RAM, más velocidad, con más shaders, eh, ah. vamos a dar, pues eso, lo que hemos hablado. Eh, ¿cuánto, mejorará, ¿Cuánto mejorará esto de aquí? A ver, voy a quitar esto y voy a poner esto. ¿Cuánto mejorará esto? ¿Dónde estamos ahora? ¿cuánto puede mejorar? ¿qué, qué vida? si te, estamos en un lot 5 y de repente con el XR2 vamos a poder hacer lot 3 ¿cuánta vida le queda a lot 5? antes de que lot 3 diga como pues esto es un poco como Quest 2 y QS1 Fuera. o sea depende de lo que el fabricante de la tienda te exija de si tienes que soporte a QS1 sí. y, de, y de si es rentable o no para los desarrolladores el esfuerzo ¿no? cuando pasa un tiempo que... claro también te digo, y vuelvo a lo mismo, es que para mí es un anterior y un después. Si el GLARE te molesta tanto como a mucha gente le molesta y de repente te pones este visor y el GLARE es, es distinto y tú lo ves menos, ya no vas a poder volver a ningún otro visor. Y estoy diciendo que me da mucho miedo eh, PSVR. PSVR 2 en ese afán de, de mantenerse en Fresnel, en ese afán de hacer que dentro... Vamos a ver, si ahora mismo el estándar... Y lo vamos a decir ya, el estándar es Pico 4 en cuanto a tamaño. Ningún visor que salga Stanalón o PCVR debería ser más grande que Pico 4, porque Pico 4 ha demostrado que es posible hacerlo. Un visor que tiene que vivir durante 5 años, como es PSVR 2, dentro de 3 años puede dar vergüenza ajena. Porque esto no ha hecho más que empezar la miniaturización de los componentes, de las lentes, de las pantallas. ¿no? Entonces, si hemos dado ese paso de pequeñez y estamos a cinco años vista de PSVR 3 ¿no? por ejemplo y yo estoy encantado, ¿eh? que yo quiero tener las PSVR 2 porque sí, sí, no, van sí, a venir sí, con ya, una cantidad sí, de juegos, sí, lo vamos a hacer igual o sea, o sea, se o sea, lo, claro, lo, esto es una reflexión de hardware técnica entre nosotros los que estamos aquí que por cierto hoy somos más de los que solemos ser soy, soy muy, claro, aquí hay mucho visto aquí ha venido a ver, vamos a verle al Oscar y al Ramón, solo hoy Así nos llevamos la libretita lo que tal y luego ya nunca más le volveremos a ver. Bueno, pues muchas gracias por vernos por lo menos un día. Por lo menos un día. Que, ¿Qué hacemos? Sí, no, pues eh, estaba yo unas... echando un ojo por aquí, pero no, o sea, no sé si queréis poner en el chat algo más que queráis saber o alguna pregunta pero eso que llamo hora y media no sé cómo tú veas Oscar o sea, yo no tengo prisa tú lo que quieras hacer no es me no de... prisa claro, hoy, hoy, es, hoy es temprano, ¿eh? hoy es temprano. ¿cuándo? Eh, sí es verdad este, este ahora que veo este visor no tiene eye tracking el eye tracking podía haber venido pero no tiene seguramente por el precio no vamos a sobrecargar de precio a nadie el eye tracking es por eso claro el eye tracking permite hacer muchísimas más cosas que solo el foveate rendering lo hemos hablado también mil veces pero no lo han metido. ¿Es un freno para la VR? Yo creo que sí. Yo pensaba que ya a estas alturas íbamos a tener fobeate, o sea, íbamos a tener tracking de ojos, pero por todo lo añadido, el Faveated, te, te llega un momento que te da prácticamente lo mismo. A estas resoluciones, ¿eh? Eh, Pero no ha venido. Así que tampoco tenemos tracking facial, con lo cual, amigos furries de VR chat no vais a poder sacar la lengua ni hacer que sonreís ni nada. O sea, que seremos los que seremos todavía palos y, y, y cubos mm, y poco más tenemos que empezar a trabajar ya en, en la review que la tenemos avanzada terminar de hacerlo los sí, estaba, estaba justo mirando los típicos puntos que hacemos de los análisis y es que prácticamente has dado pinceladas de todo ya o sea que... vale yo creo que podemos ir terminando si queréis, a no ser que ah, tengáis alguna duda existencial que os pues, la podemos eh, decir. Eh. Bueno, ahí tiene alguna pregunta por si quiere. ¿Se nota realmente el FOB? ¿Has probado Pelis y YouTube en 4K? Sí, sí se nota el FOB. Claro que se nota el FOB. Se nota. A mí eh, me gusta más, respiro más, me es, es más... Esos grados de diferencia sí que se notan más, incluso cuando miras hacia el límite interior eh, ganas en límite exterior por el otro lado, con lo cual respiras más, la sensación es más de apertura. Tenéis los ángulos ahí y todas las cosas que pondremos en la, en la web del Fullstrum y todos los cálculos. Uh, lo he probado en películas, sí, señor. Y como yo las veo en subtítulos en inglés, o sea, cada aquí somos muy raros, pero yo en mi caso la veo en inglés con subtítulos <risa> en inglés. Eh, <risa> me encanta que el Clare no se cargue la escena, así que. Por fin puedo verlo. Como tengo un poquito más de fob, me puedo acercar un poquito más a la pantalla porque la veo más completa. Como además la lente está bien, no tengo que estar moviendo la cabeza. O sea que bien. Los vídeos 4K se ven estupendamente. Ya si son 8K, pues mejor. Los vídeos en 360 se ven igual de mal que hace 5 años muchos de ellos porque es imposible que se vean bien, no bueno, están bien grabados, no tienen pasta o no tienen los conocimientos para hacerlo bien y poco más, ¿no? El SD menos que Quest 2, gracias, el SD sí que es visible. El SD es visible, estamos en resoluciones 2160, es visible. Si te pones a buscarlo lo ves y se nota ahora si te dejas llevar, pues lo dejas de ver yo en películas no lo he notado como para decir ¡ala! si no es Bruce Willis es el Pixel que habla como Bruce Willis No, o sea que yo no veo la rejilla en ningún momento normal la veo cuando paro, lo miro y la quiero ver también es verdad que estoy muy acostumbrado a yo porque te lo uso todos los días Entonces, claro, yo, yo con esa resolución al menos con G2 no, para mí es, es el punto ya en el que no, no me, no me di cuenta del uh -huh. screen door. Vale. Eh, Pico 4 puede llegar a 58 de IPD. Solo hay que desactivar una función de seguridad. Estupendo. Estupendo. Yo eso no, no, no, sí, lo, sabía, no sí. lo sabía. No lo sabía. La función de seguridad me imagino que será hardware, ¿no? Porque las lentes tienen que, tienen que moverse. Por cierto, es una chulada el moverlas con un motorcito. Eso mola. Ya sería la leche como barrio que te las pones y se mueve solo. Aquí tienes que mover O sea, se mueven con un motor, pero le das tú a un botón. No, no, no, es la quiero. cuestión. Pero no. gigante, porque ahora no tiene el track inocular. No, no, lo haces con el, tic, tic, tic, tic, con el mando. Con el mando le dices. Ah, okay. vale, vas, vale, menos, que vale, no vale. Que no lleva botones. No verdad. lleva botones. Que esa es otra de las cosas, no tiene botones. Tiene el más y el menos. Claro, que por que eso el, la, el, el Pico 4 Pro cuando salga, como sí que lleva el track ocular, pues lo hará automático, claro. Uh -huh. ¿Qué uso para ver pelis? El Pico. Pico tiene un propio, un propio visor de películas. Y, y funciona muy bien, ¿eh? Es una de las... Mirad, una de las cosas... Otra de las cosas que si no habéis probado Pico, cuando te lo pones te deja completamente fuera de sitio, es que Pico, en... y esto es una reflexión, me voy a meter en un jardín ahora de los no. buenos, de los buenos, de los, de los buenos. A ver, ¿cómo puede ser que los gobiernos asiáticos o el gobierno de China, con un control férreo sobre la civilización que la constituye, te dé un visor Android casi root, o sea, que puedes hacer lo que te salga de las narices, con el que puedes entrar en todas las carpetas que quieras, que puedes instalarle, que puedes quitarle, que puedes ponerle, que puedes hacer lo que quieras. ¿Y cómo puede ser que los Estados Unidos, a la de la libertad, luego te dé visores cerrados a cal y canto? O sea, eso son las ironías que tiene la vida. Lo primero que haces cuando te metes un visor, y ahora está alguno aquí, Para política, no. Eh, da igual, es la ironía de esto. Eh, cuando te pones un visor, como Quest, que está cerrado todo y que tienes que hacer mil cosas, que si SideQuest, que si espérate, que si tal, que si uno puede, tienes que estar que si de el desarrollador, que si no sé qué, eso es una chuminada cuando te pones Android puro o sea, abierto, como tiene pico y dices, puedo hacer lo que quiera le enchufo un, MB, un MKV, me bajo un MKV de donde quieras, se lo enchufo a una carpeta, le doy al botón y aquello lo reconoce del tirón. Le meto una tarjeta SD con un cable aquí OTG y lo reconoce del tirón. Le meto lo que sea y puedo meterme en mil carpetas directamente con el navegador del S. Es una es una es una gozada. He probado pelis en 3D, sí, tengo Gravity por ahí, además el de Great, ese que hicieron para mejorarlo. Y sí, mola vale un puño nunca jamás veréis un 3D mejor que el que dan unas gafas 3D. El cine es una, una mierda. No lo hemos comentado a los controladores, pero eso está bien que también tenga, que si pones el dedo en un botón o en el stick, sepa o sea que tiene, capaci, capacitivo, tiene capacitivos. ¿no? Sí. Tiene capacitivos. Otra cosa es que los juegos, y aquí entramos en la parte extra, es que hay algunos juegos, o bastantes juegos de Steam VR, no tienen todavía el perfil del, del mando. Entonces tienes que andar, en, dependiendo de juegos, dándole al botón no dándole al botón eh, es verdad como dice el bot tiene toda la razón nos quiere el, el bot está enamorado yo creo que o sea, le corazón, ha gustado le ha gustado el visor le ha gustado pues si no nos mandaría caquillas y cosas venga pues vamos a ir si os parece eh, vamos a ir terminando si venís a bien llevamos ya hora 45 minutos hora hablando 43, sí. ¿sí? de algo que supuestamente era preview si no llega a ser preview nos tiramos aquí cinco horas <risa> pero bueno, esperamos que os haya solucionado algunas de vuestras dudas, esperamos que los datos que os hayamos dado hayan valido para validar de alguna manera las experiencias que esperáis tener vosotros y sobre todo validar las nuestras al explicarlas y como siempre os decimos leeros la review eh, suscribíos si os gusta Real o Virtual y si no, pues al pues, pues, carajo tampoco aquí obligamos a nadie a nada, no hay anuncios no hay referidos, Hacer lo que os dé la gana y nos vemos nos vemos el domingo, ¿no? Exacto, sí, sí. la hora virtual que como siempre no para la semana de noticias y seguro que mañana es viernes, seguro que como la con él la semana que viene, que no se filtre algo, que se dejen por ahí, ya sabéis cómo es, ¿eh? el hotel No, ¿eh? no, no, no verá al branch. el branch este debe estar nervioso, perdido, le está dando el Telele en casa, tiene tantas noticias, tiene tantos leaks, que dar que no, le va a dar un 5P una de estar en directo, porque incluso va a sacar el, el Quest Pro que lo tiene por ahí y le van a meter una capucha y se lo van a llevar porque tiene que estar el hombre desquiciado todo un desatino dos. Bueno, nosotros <risa> la CONED, por cierto, el martes la CONED la vamos a retransmitir como siempre en directo. invitados estáis todos, la última vez lo hicimos, la traducimos para todos vosotros en tiempo real porque somos así de majos. Habrá un pequeño coloquio antes, vendrá Diego Bezares, vendrá Julio, no sabemos si Roberto este año tengo que hablar con él, a ver si se quiere venir. Y si no, eh, pues tiraremos nosotros y luego habrá un post-coloquio donde hablaremos de estas cosas. Que sí, hayan. porque Gaby y yo estaremos ahí viendo para hacer noticias. <risa> efectivamente. Efectivamente. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por venir a vernos. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos esta tarde. Nada, gracias a ti por todo el trabajo de siempre, que por lo menos es un gran... Bueno, no es que lo, o sea, lo es, es un currazo lo que haces. Bueno, Todas las pruebas eh, todo. No esto. sabemos hacer otra cosa Desde el principio Hicimos los reviews así Y no hemos podido salir de aquí A mí no Pero bueno Para estilos Colores Para gustos colores Gracias por pasaros por aquí Y si os compráis el visor Cuando lo compréis Ya nos diréis qué tal Si nos queréis insultar Estamos todo equivocados Todo lo que hemos dicho Pues lo aceptamos también De, de buen grado disfrutar de la VR, poneros el visor, merendar algo si queréis, y a seguir mirando reviews de la Pico 4 hasta que os guste alguna y digáis, me lo compro, porque ya la mayoría de vosotros estáis diciendo, me lo vais a comprar. Así que esto bueno, es alguno esto... ya lo tiene reservado. Claro, ¿no? lo tiene reservado. <risa> esto, es, esto es hacer review sobre mojado. Esto ya es daros lo que queréis, ya solo para deciros. Así que vamos a terminar, como empezamos. Primera fase del programa. ¿Cuál fue? Pico 4 es mejor que Quest 2. Punto. Para real o virtual, según las pruebas que estamos haciendo hasta luego Genial. gente hasta luego. Pues muchas gracias hasta luego hasta luego